Buenas noches, ¿qué tal estamos? PlayStation VR 2 ya está aquí. Ya está aquí. Ya los tambores han dejado de sonar porque los tenemos aquí mismo. Muy buenas noches. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo, cómo estamos? Muy bien. Aquí después de habernos visto un ratillo hoy, Ramón. Nos sí, vemos sí, hemos empezado más. tres minutos tarde porque es que he llegado justo. O sea, porque venía de casa de Julio, te probar PlayStation VR 2 porque yo todavía no lo tengo. Y había que probarlo para hablar con propiedad, ¿no? Vaya, vaya, así que habéis hecho planes juntos sin mí. Muy bien, muy bien, lo tendré en cuenta. Es lo que tiene que cada uno esté en la punta de, de España, ¿no? Tú estás en el norte bueno. y, y, y Julio porque ahora está en el sur, porque antes difícil habría tenido para sí, hacer cambio. en es el, el Levante, estamos en Levante. Sí, sí, sí, sí, sí. Antes estaba en el centro de aquí mismo, en Ciudad Real. <risa> correcto, correcto. Pues bueno, pues vamos vamos al lío, vamos a ir poco a poco porque hoy la verdad es que el programa puede ser largo Por el tema de, de que luego hablaremos también de nuestras impresiones, es verdad que Oscar hizo el review Pero también vamos a opinar y también escucha a escuchar vosotros lo que pensáis de PlayStation VR 2 Ahora que lo habéis tenido unos días y le habéis dado caña, sobre todo este fin de semana Como sé que Gaby la ha estado dando ahí sí, sí. Adobe <risa> Pues pues nada, vamos vamos con los titulares ya mismo Venga pues Empezamos con los titulares de hardware, que no pueden ser otros, que PlayStation VR 2 nace con 42 juegos de lanzamiento y 6 demos, que a estas alturas, por cierto, ya son 7 o más, 7 u 8, ¿eh? han, han añadido unas cuantas. El lanzamiento de PlayStation VR 2 pues llegó con un vídeo muy simpático, protagonizado por Ossie Osborne, ¿eh? que quizá pues... Conozcáis, los que os guste más, el Heavy, el Rock, el, el cantante, el líder, fundador de Black Sabbath. ¿Qué más, qué más tenemos en eh, software? Pues eh, no todo es PlayStation VR 2, siguen estando por ahí, las Quest 2, por ejemplo. Y esta semana, bueno, iba a decir ha llegado, no, se ha lanzado la actualización de la versión 50 con una interfaz eh, táctil y la posibilidad de multitarea, que estés por ejemplo en un juego y abrir una ventanita de YouTube pues, para ver la solución de la pista de ese juego o cualquier otra cosa. También hicimos noticia de -Football Super Player el juego en el que regalo virtual, pues está un poquito ahí detrás, un poquito, ¿eh? para eh, deciros que se ha actualizado con más niveles de dificultad y con ciertas mejores. Es gratis, si no lo habéis probado, ya estáis tardando. Y otro juego español, en este espera, espera, espera, caso... Espera, espera, espera, espera. Estabas hablando de bifútbol, ¿verdad? Que, que Estaba mirando el chat. hablando de bifútbol. <risa> bueno, es por eh, poneros el tráiler que de, del modo vale, Ritmo, ya o sea, que, que lo estáis viendo. Más que tráiler es un sí, poco eh. el gameplay, ¿no? Bueno, jugué yo un poquito. Este modo quizá lo, lo probasteis cuando hicimos campeonato torneos. torneos. Pues ya sabéis que esto básicamente consiste en dos modalidades, ser portero o rematador de cabeza pero eso es, digamos, las modalidades básicas. El juego poco a poco irá creciendo y con más, con más eh, minijuegos y con más formas de entrenamiento y este pues es una especie de Beat Saber, ¿no? Muy sencillito de momento, pero ir echándole un ojo a super player que poco a poco lo vamos actualizando y cada vez va creciendo más. ¿eh? Uh -huh. Ya no solo los Jedi pueden jugar a Beat Saber sino también los porteros. <risa> pues eso. Y otro juego para hacer ejercicio es el siguiente titular, que es el Smil Body Combat, que es uno de los que ha llegado de lanzamiento a PlayStation VR 2, pues para llevar la experiencia de fitness a otro nivel y para empapar el sudor, más que escalando con Horizon, por ejemplo. ¿Eh? Buen juego de, de fitness, de rutinas, para quedarse en casa en lugar de ir al gimnasio. ¿Eh? Pues también está en PlayStation, está en Quest, está en PC, está en... Pico está en todas partes, como debe ser. Así ¿Eh? que de, esto, de momento, poco poco, bueno, puede hacer ejercicio ah, con muchos juegos de VR en el movimiento, pero, ahora pero, mismo, pero específico no, no había. No, no 100%, 100 de fitness en PlayStation VR 2, ahora mismo este sería el, el único. ¿eh? Sí, así y la que, gente que vaya buscando pues... el Beat Saber en PSVR 2 si no lo han jugado todavía, pues se van a encontrar con este, en realidad, así que... ¿Mm? Les, les bueno. espero, espero que les vaya bien Yo esta mañana he sudado un rato Con el Drums Rock Que han puesto demo, así que Me Pero como, este juego fitness, como juego de fitness Como juego de fitness Ahora mismo en Playstation número 2 Solo está Les Mills Body Combat Exacto ¿Eh? Sí, y sí, seguimos sí, sí, con eh. más noticias de PlayStation VR2 en juegos, pues que bueno, pues porque lleva siendo la semana de PlayStation VR2, pues desde hace, en fin, desde hace tres por lo menos, con un primer State of Play de 2023, sí, que, que, dejó cinco, no, que dejó cinco, no, que dejó seis juegos, luego, luego hablaremos. También esta semana se anunció un juego para PlayStation VR2, Quest 2 y visores de PC que es nada más y nada menos que la segunda parte de A Fisherman's Tale, que la han llamado Another Fisherman's Tales Más aventuras del pescador y sus puzzles interactivos. Genial. Muy bueno. Otra noticia importante, pero que solo se publicó en un tweet de la cuenta de Capcom en, en Japón, es que en Resident Evil 4, el modo VR, había comenzado su desarrollo y que será gratuito. Lo dejo ahí y luego sí. lo comentamos. Sí, sí, luego, luego, lo comentamos. Pues sí, porque por ejemplo el modo, el, el modo VR de, del Tetris cuesta nueve pavos. Lo sabes bien. Y 5 ¿no? el de Zamper. Y, y, sí. y también 10 el de Red Infinite. Sí, sí. Y también hay unos cuantos gratuitos. ¿eh? Mm. Noticia también esta semana, así un poco bomba. ¿Eh? especialmente para Oscar, que no está, que le mandamos saludo, es que este año llegará la tercera parte de spec You To no lo hemos dicho nada, pero Oscar no está porque está de vacaciones todavía. Que ya la semana que viene oh. ya estará. <risa> pues hay You To Die 3, este juego en el que somos un, un espía, que tenemos que enfrentarnos a distintos rompecabezas mortales... Pues ya va por su tercera parte, incluso podríamos decir por su cuarta, ¿eh? porque también hay una, una, una versión para, para realidad mixta, ¿eh? que probamos. O sea, sería como, ¿verdad? Pero bueno, oficialmente la tercera parte de este juego que de gran de gran éxito y al que todo el mundo achaca un defecto. Que la segunda y la tercera parte parece que todavía no están en español. Bueno, la tercera no está. La segunda sí tiene Ay, en español, ¿no? sí. Me, y la tercera, según Steam, todavía no. según Steam, pone que su, su título en, en, en latino que lo recordar, bueno, que salía. Espere, esperemos que sí, pero de las fichas de Steam me fío yo bastante poco. Por cierto, que lo he puesto por el ya chat, pero pensado. lo digo por aquí, creo que hoy, no sé por qué, pero creo que hay una latencia de dos minutos, o sea, de, un retraso de dos minutos de lo que estamos hablando. ¿Ah, sí? A lo que, Uy, sí, o sea, voy. estoy viendo que nosotros vamos por ahí, pero you die ahora mismo, y en el chat van todavía por... Por, por, por, acaban de arrancar los juegos O sea, por el directo ¿no? Esos son, eso son los del chat Que están, que están congelados <risa> Lo digo por si veis que tardamos en responder O algo, o lo que sea, para que lo tengáis en cuenta Que parece que hay un minuto, no sé Va con retraso de esta sí, sí. cosa hoy Se me apagó el foco, estaba ahí a oscura <risa> Pues seguimos con los titulares ¿no? y, y, seguimos con los titulares De juegos Otra buena noticia es que Guardians Frontline llegará a MetaQuest 2 y PCVR el 9 de marzo. Este es un juego de un estudio español, que al principio se llamaba Solo Guardians, que lleva en AppLab por lo menos un par de años, nosotros ya lo probamos en directo, y que es una mezcla de shooter en primera persona con juego de estrategia, ¿eh? o sea, porque puedes bajar ahí a, a tierra, a pelear, también, como, también es un defensa de la torre, porque tienes defensas que construir y que colocar, y la verdad es que pues, en los dos o tres años que lleva de desarrollo han mejorado un montón. Así que, que va, a ser una, va a ser una pasada, entre otras cosas, porque va a tener un editor de niveles. Así que si el juego oh, gusta y la, y la comunidad y la comunidad lo apoya, pues tendremos juego para meses o para años. Mola. Sí. ¿eh? Lo de eh. añadir la posibilidad de, de editor de niveles es lo que le da vida a muchos juegos de estos multijugadores. Por ejemplo, en Claim mm -hmm. Me la cantidad de niveles que había de la comunidad era increíble y, y es lo que le daba vida al juego es, es muy chulo que tenga esto pues ahí está el, el jefe maestro eso parece, te iba a decir, el protagonista te iba a decir. No, pero no es verdad. joder me molaría que sacaran un halo no ese jefe maestro pero con el visor es el, como el de Samus mira, mira hay... Oh, una yes. combinación. Ahí... Metro, Metroid Prime bueno, y, pues y espero algo. que les vaya bien bueno. a este estudio español que creo que están en Barcelona si no recuerdo mal sí, o sea... sí, son, son barceloneses sí, mm. son barceloneses guay y ahora y noticias que han pasado esta semana es que por fin bueno, eh, se estrenó Horizon Call of the Mountain que es el juego al que le estoy ayudando este fin de semana ¿Eh? Tenemos ahí el análisis en la página web, en Real o Virtual, y un análisis que se nos ha hecho se nos ha hecho largo publicar, porque hablábamos muy bien del juego y nunca le hacíamos análisis, es Walkabout golf que se ha llevado nada más y menos que un 10. Y sin ¿Cómo? ninguna polémica, todo el mundo ha estado de acuerdo en que se merecía un 10. Y digo vosotros, eh, bien los es que habéis estado comentando la noticia. Eso es Johan, que está en el chat. Digamos nosotros Como el que se vino arriba. Bueno. Pues ahí tenéis dos, dos pedazos de juegos. El Horizon se ha quedado en nueve. ¿eh? No es perfecto. Pero bueno. Y terminamos las noticias pues con otros con más juegos buenísimos, nada más y nada menos que Red Matter 2, otro juego español que se ha llevado los dos premios a los que estaba nominado bueno. en, los, en los dice en los Awards, que son como los Oscars del mundo de los videojuegos porque eh, los que eligen es, es la academia del videojuego, ¿eh? no, es, mm. no es un premio popular como el de Steam, no es un premio de, de, la, de, las, de los medios como, pues, como los Games Awards, sino de, digamos que los profesionales de la industria. Y en cambio Moss, que estaba nominado a cuatro premios, pues ha quedado sin ninguno, ¿qué le vamos a hacer? Mm. Y el que también se lleva un premio DICE, es eh, DICE, no sé muy bien cómo se pronunciará, es eh, el, Gran, eh, el Gran Turismo 7 como juego de conducción, no por su modo VR, pero bueno... Eh, como bueno, está completo en VR, pues, porque eh, es lo que vas a jugar sí, sí. en VR, ¿no? Eso es, eso es. Así que, eh, bueno, felicidades a Vertical Robot, porque se merece estos dos premios y, y más. ¿eh? Sí, sí, sí, tanto y tanto. Genial. Uh -huh. Se si lo merecen, sí, sí. Y no todos son juegos en el mundo del, bueno, del metaverso. Tenemos también aplicaciones y cortos animados, como uno que yo recomiendo, que es Cosmogonic, que es de ciencia ficción, está basado en un relato de Stanislav Lem y el único defecto que le puedo poner es que está en inglés o en polaco sin subtítulos y es la historia de unos robots, del creador del universo, de un rey tirano, de una rebelión, dura 10 minutitos, lo tenéis en aPlap y cuesta 3 eurillos de nada. ¿Eh? Bueno, bueno, la estética está guay. ¿eh? Un corto. <risa> Uh -huh. Uh -huh. Y, uh -huh. y es un la productora de Atlas que, que tienen también Madrid Noir, eh, Gloomy y Elles, y otro, algunos más que no recuerdo, así el de Battle, es sí, que el car, car. este el punk fue inventado por las no, chicas por o las, chicas, o las mujeres <ríe> sí, sí, sí. Sí. han a apoyado bueno. un montón de, de propuestas de, de animación y terminamos con eh, After the Fall con que infectados. era el promo que estábamos jugando a este eh, con infectados, con congelados que poco a poco va añadiendo nuevo contenido y esta semana, eh, aprovechando el estreno de Precision VR 2, ha llegado dos nuevos mapas a todas las plataformas, eh, a Pico, a Quest, a PC, a Precision VR 2, a Precision VR 1, una ambientada en el metro, como veis ahí, eh, en una estación de metro sí. y otra otro mapa en un, en un hospital. No puede faltar el hospital, como el Left for Dead, el primer nivel. De hecho, se le echaba en falta, efectivamente. Y el Metro, y el Metro, pues también es un escenario típico, ¿no? De, de videojuegos. y Falis, por ejemplo. Sin ir más lejos. Pues oye, enhorabuena porque es contenido gratuito y sigue mejorando. Sí, sí, los mapas. Dos mapas. Uh -huh. Gratuitos. De no momento cuánto, hace. No sé cuántos hay desde que salió el juego que han sacado, pero. O sea, por lo menos pues, cuatro o más. O sea, no sé ya cuántos Seis. Más. Yo diría que seis mapas más, por lo menos, gratis. Pues ya, yo creo que no he jugado ninguno de los nuevos. Lo tengo ahí que lo tengo a retomar. Yo, yo hace tiempo que no juego. Yo sí. Sí que lo estuve probando. Yo a estos de esta semana un par, no. De, un uh -huh. par de meses o un mes y pico con, con unos amigos. Y estaba llenísimo de, de gente el juego. O sea, como, como sí, el primer día sí. prácticamente. El juego, el juego tiene jugadores. Y uh -huh. de los nuevos mapas, yo jugué en su día al, de, al que está ambientado en en Hollywood, en el paso de las estrellas y si os gusta el cine, pues hay un montón de carteles de películas, entre infectado e infectado y ese mola, a estos nuevos no, no... Ah, estos son del modo que yo Mancha, llamo de campaña, el de cosecha el de victoria, el, sí, el, modo, el modo cosecha sí. eso es, el modo cosecha yeah. el modo tienes la horda esta y tal hmm. aparte, y el modo este de versus, que también está por ahí eso, eso, bueno, eso es bueno pues, bueno, pues hasta aquí llegarían lo, los titulares de hoy Hoy no traigo extras, no, no, no, no me ha dado tiempo a meter nada más, pero creo que bastante extras tenemos hoy, porque la, la primera noticia ya entrando en la parte de hardware y como arrancábamos el programa, no, es estas cosas, como aquí vemos a nuestro compañero Gabriel, que ya está aquí, muchos de vosotros os habréis hecho esta foto en casa o donde sea pero bueno, no es por hacer publicidad a game ni mucho menos, pero como en este caso eh, no me han no, ¿no? no me han pagado nada los de game ¿eh? no. ni Playstation, <ríe> ni, ni, ni Sony eso salió de mi bolsillito un no, poquito no, menos no, de 600 euros porque tenía puntos del game, eso sí vale. <ríe> pero pero lo pago de mi bolsillo y, y estaba, estaba encantado el primero el yo tenía el... reservada en Amazon y, Tenías. y como no me llegaba, dije: Bueno, me voy a comprarme la tienda y fui a corte inglés y la, la pillé el sábado. Pues como tú, más de uno, ¿eh? porque por el foro también sí. he visto. También, pues La verdad es que Amazon ahí con pico y con PlayStation VR2, la verdad es que no la, no la salió muy bien el lanzamiento. Mm. Pero oye, el resto de tiendas de España, pues parece que han, que han cumplido. A algunos, sé mm. yo que lo tenía reservado también en alguna tienda y la ha llegado un día después o incluso dos. Pero bueno, por lo menos le ha llegado. Ya no sé si, si recogiendo lo en tienda era más rápido, quizá, ¿no? Que, que haciendo el envío. Además, me da el saquito ¿Cómo? y todo. ¿Y eso que no lo reserve Ah, sí. Entonces lo daban con la reserva. <risa> mm. para a mí te ya... han mandado el saquito ese, pero. Y lo he usado para moverlas de una habitación a otra, pero no me gusta el tacto. Es como de cierto pelo raro. ¿eh? No sé, un poco. Sí, ¿no? es este terciopelo tieso. <risa> pero es para guardar sí, las gafas, ¿no? Entiendo. Para... Sí, sí, para sí, guardarlas ahí para que no entre es el polvo bien. o iban a... Su, su, es como una especie de mini mochilita oye, pues no que no les dé el sol sí. por si acaso <ríe> abre sí, la ventana para eso, o algo yo. Yo es y, que para ni aquí la... y para hacer publicidad de Playstation por la calle cuando vas a casa de sí. un amigo y se las llevas pues como <ríe> dicen aquí han hecho este tráiler especial desde sí. Sony, vamos a empezar con esa promoción que han hecho que este es uno de ellos los de los trailers, un tráiler cortito en el que bueno ellos han hecho esta campaña de feel a New Real y ponen ahí eso, el directo desde de PlayStation 5. Ya está aquí PlayStation VR 2. Y como dice ahí, siente una nueva realidad ya disponible. Importante lo que pone debajo: PlayStation 5 requerida a la consola. Porque más de uno se puede pensar que esto es quizá como Quest, ¿no? Lo ves blanco y vas a pensar que. Pero no, necesitas, uh -huh. necesitas PlayStation 5. Y otro detalle que publicaron es el de. Nuevos mundos. Sumergirte en nuevos mundos. Y te hablan aquí de. Algunos de los juegos que están disponibles y ellos mismos son los que destacan ese tridente de Horizon, Gran Turismo y Resident Evil Village, porque creo que son los. Bueno, pues sí que son los, los exclusivos, los grandes exclusivos ahora mismo de Decisión es, es, es curioso, ¿eh? De, del GT7, a no ser que lo hayan sacado ayer o hoy, no hay trailer exclusivo dedicado al a, a, a Gran Turismo 7. ¿eh? Es pues curioso, Como dices, no, no había, no sé si habría. Hmm. Uh -huh. Ya veis que aquí sí que salen ¿Sale? otros juegos como Demeo y hmm. también sale nomás Caemos Bueno, parece un... ¿Sí? bueno tentacular este Tentacular sí, está... Hyde da, da la sensación Week. de eso de, de, de tener un catalogazo nada más que nada, o sea, el, el propio trailer ya te da como la sensación de mucho ¿no? Eh, que jugar aunque en realidad todos los que no, Cantidades de <risas> luego. O sea, el, el día que salió, el día 22, tenía, tenía 42 juegos. Al día siguiente ya tenía 43. Oye, por cierto, uno del Cactus, gratuito, buscarlo. Cactus, ¿eh? divertidísimo. Gráficos simplones como si fuesen de Quest cero pero es sí, divertido sí. y gratis. ¿eh? Aquí también te ponen algunos otros pues... que llegan próximamente en la ventana de lanzamiento, como Sweetback, que llega el 16 de marzo, si no recuerdo mal. Hello Neighbor, que llega más tarde. Y Behemoth, el grande aquí que llegará. A final de año, no, como sabéis. No solo a PlayStation VR 2, sino PC y Quest también. A ver si se ven imágenes reales del juego. Sí, de momento será trailer cinemático. Y como estás diciendo, sí. Gaby, esta es el, la última foto que compartieron del, de la ventana de lanzamiento, que todos estos no están disponibles todavía. Sí que hay 41 de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Before Your Age, ellos llega el 10 de marzo. Hmm. Ni, ni Switch Black, ni, ni Creed, claro. que también llega en marzo. En abril, ¿Eh? es el 4 de abril. Sí, sí. Ah, en abril y sí, el 4 de abril, es cierto, sí, sí, sí, sí. y retribución que llega el 20 y pico ¿no? de marzo, el 21, creo, 20, sí, 21. APC y 21 PC y a enviado que el lanzamiento es simultáneo uh -huh. y la, lo que habláis de la, de la promoción, no, pues bueno, pues han tirado aquí, como decís, con, con OSI, uh -huh. no está esta coña que han hecho aquí. está guay. ¿De que parece yo, que se van de no, viaje o yo, de mudanza? o No sé qué jaleo tiene ahí. Se, se, van de Estados Unidos a, a Londres, la mujer no hace más que cariño, venga, recoge tus cosas. Y bueno, el tío está ahí en, enganchado con las PlayStation VR2, flipando. ¿eh? Mía, con esa boca se comió un murciélago en unos conciertos. Dicen que vivo. Sí, es vaya, la, vaya, la leyenda, vaya, ¿no? Vaya, que, vaya, que, se, sí. que se comían murciélagos ahí vivos en el escenario. En fin. Y, y nada bueno o si es un personaje bastante popular aparte de su valía como, como músico pues se hizo bastante bastante popular con un programa de estos de telerrealidad en la en en el que salía pues su mujer su familia sus aventuras ¿eh? y bueno curioso que lo hayan escogido para promocionar Precision 2 pero mira ahí, ahí, se ahí se queda el, el la, señor creo que decía como con la como casa asombroso, ¿no? o algo así estaba ahí amazing no no sé no me acuerdo no sé una se queda, de solo, se queda solo en verdad no Jason... le hacía falta el monitor ¿eh? Muy... no no hace falta en ah, absoluto cierto, no. ¿Cierto? Bueno, la luz, le da porque le está dando luz para el tracking ¿Cierto? eso es verdad si no... y estaba yo jugando al Horizon a media tarde noche y de repente me ha, me ha empezado a fallar cosas, y, uy qué pasa, ya se me ha roto y no, simplemente es que había se había quitado el sol a empezar a anochecer y tiene que encender mm. la luz de, del salón ¿Eh? Hace falta luz para jugar a la VR. Pues sí, sí, sí. sí. Pues... Bueno, vamos, vamos a opinar nosotros, pero... O sea, bueno, porque... Gabi había comentado algo el otro día en el directo del miércoles. Pero Julio no, no había estado todavía. No tenía el visor tampoco. Y, y antes de nada, os voy a poner algunos comentarios de la comunidad. O sea, vuestros. Lo he sacado de los primeros que había, ¿vale? Un poco random, pero... Y también es verdad que he sacado los que eran así no era un, un tocho <ríe> que se agradece ¿eh? que yo me lo he leído todo y está genial o sea, es que se aprenden cosas muchos que ahora lo veréis que, que traigo de detalles ¿no? y por ejemplo aquí tenemos uno ¿no? hola, hola, hola. El, el HDR marca la diferencia para mí eh, habla aquí del Gran Turismo 7 de, del Sol de, que es impresionante y luego habla de que la resolución parecía que no, no está igual la resolución de cuando vas conduciendo que cuando ves la galería de los coches Comentan por aquí. Yo mm. esto no puedo opinar porque no lo hemos probado, Julio. No lo no. tengo. Cuesta sí probo... pastón y como no tengo el volante ni nada para jugar, yo creo que, que merecerá la pena cuando tenga el volante. pero con el mando como que pierde gracia, ¿no? Bueno, en este <risa> comentario... O sea, ¿Se puede controlar el volante con la con los controladores sí. de movimiento? Bueno, sí. con, con el giroscopio. Sí, a lo mejor, ¿no? Del, con el dual, ¿sí? sí, con el giroscopio. Ah, creo. con el sí, dual. Sí. Ah, pero eso no mola tanto. Yo quiero darle al volante y, y <ríe> como en el, Como en el... Ah, sí, como este Ultra Wings, este que volabas tú con el, con el Justice falso, ¿no? <ríe> Eso es. Bueno, pues aquí dice eh, instalación fácil, buena buena comodidad, eh, el tema de los mandos que no le resulta muy intuitivo cogerlos la verdad es que es un poco oh. extraño. A mí también se me hace un poco raro, la verdad. Cuando me lo ha dado Julio los mandos, <ríe> Y lo poco que he visto si lo de dejas en una de mesa o lo que sea, luego estás ahí media hora. <risa> luego encima, con, una, con no, como sea, ya tienes sea, uno lo sea, otro. Es tiene acostumbrarse, que... eh. No, es acostumbrarse. Yo al principio me volvía loco. Pero sí. luego, luego ya los, los cojo sin, sin mirarlos. Ya me los pongo bien. Ah, vamos, se ve vamos, bien, sí. tiene efecto la arenilla, que aquí está hablando del Mura, y, y no sé cómo hacer, si es que se puede aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla. Esto es del modo cine, del modo cinemático. Esto la verdad es que no ni hay, lo he probado. No <risa> Hay opciones, ¿eh? hay opción de, de hacer la pantalla del modo cinemático más grande o más pequeño. Tiene muy poquitas opciones, sí. no es como un. Como un, como un Yo le he puesto eh, más grande. De reproducción de, sí. de, de, de, de vídeo. Me daba el, el bueno. FOP. En conclusión, <risa> dice, que daba el fob, sí. Espectacular. Iluminación, color, cero efecto rejilla. En fin, muy bien, el fondo no lo he visto mal. Y bueno, el Tiki Miki, lo, de lo que habla de las pelis. Luego tenemos aquí también a Infers. Que, que bueno mi mayor pega es el efecto mura, en cambio los gorreis o los no muy controlado, punto dulce alguien que dice pequeño, pero te lo coloque perfectamente bien, el HDR me lo esperaba más, luego hablaremos nosotros también de lo que pensamos, pero bueno, estoy hablando aquí para que vea un poco algunas opiniones variadas eh, bueno la reproyección está hablando aquí eh, que si te pones delante de la cara a la mano se ve doble, esto pues sí, sobre todo en Resident Evil sí, sí. Eh, Eso es. pero bueno son cosas lógicas bueno pues está claro que usar la PlayStation 5 eh, aquí habla también de, del color del brillo es verdad sí. que se puede tocar podéis jugar con él viene, más, viene yo con diría que hay, que hay que tocarlo hay que bajarlo creo ¿Por? yo a mí me das, el brillo por defecto está al 100% y, por ejemplo, si bajas sí. el, el brillo de las pantallas, el efecto mula se reduce bastante y sigues viendo igual es bien. Pero oye, esto hay cada uno que vaya probando. ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, yo es que de hecho el brillo perfecto, también lo tengo. Claro. Yo también no tengo el brillo bajo, por ejemplo, también en Quest 2. ¿eh? No, suele estar a tope y yo no sé. Pues sí, la verdad oye, que eso. Digo, todo quien o sea, lo prueba y sabe de lo que está mirando, ¿no? Pues aquí mismo dice... Se nota bastante el Mura, las pantallas de carga y menú... Mm. Lo, en los bordes algún efecto de color raro también he visto... El light track es una maravilla... Punto dulce muy bueno... Aquí es diferente con el otro compañero que hablaba antes... Y... la escena de, del villa Pues si, si, bueno, si no lo había jugado en PC... Pues claro, es flipante igualmente aquí también... En los dos lados me refiero... Y la otra que tengo por aquí... Es la del compañero Adrián, que es un poco más larga, pero bueno, ya no ha puesto las negritas para que sea más fácil. <ríe> Nitidez increíble. <risa> Efecto rejilla de cero. Calidad de color muy buena. Y bueno, aquí dice, comparada con mis pimas, diría que me quedo con las Pleasure VR 2. No por el FOV en sí, sino por, por la experiencia global, ¿no? Que está hablando aquí. Esto lo dice Adrián. Mm. Y, y está curioso lo que dice aquí. En principio, dice que veía como borroso, pero que, que se tuvo que poner las gafas y con otros visores no usaba la gafa y con este se lo tuvo que poner. No sí, sé si, con si... con Pimax, por, por lo menos yo tengo el Pimax 5KX. Eh, yo no necesito gafas con el Pimax. ¡Cura como, la si biopía! tener el, el, punto, el punto de enfoque más cerca de que otros visores. Eh, porque de normal está como a 70 centímetros y yo sin gafas a 70 centímetros ya veo borroso. Entonces... El Pimax tiene que tenerlo pues como a 50 o algo así No, no me hacen falta Así que si este usuario tenía Si, este, si Adrián tenía el, el Pimax 8KX Efectivamente eh, Probablemente ahora con el, con, el, con el PSVR Las gafas sean necesarias tú, Julio, tú que llevas gafas Que es algo que también suele comentar a la, la, la gente preguntar. Si problemas para ponerte el visor Para que no te rayen ahí las no, lentes, la gente, No, ningún problema hmm. Lo único que... Pierdes FOB porque tienes que estar como un poco más retirado, ¿no? Si lo pegas del todo, a mí me choca el cristal con una con la, con la lente. Entonces, eh, prefiero eh, retirarlo un poco y asegurarme que no las voy a arañar y perder un poco de FOB. Que eso también vamos a hablar luego. que sí, eh, Cuando las he probado sin gafas y me lo he acercado a la cara, <risa> pasan cositas. Sí, ahora lo <risa> Antes de entrar ya en hablar nosotros, solo comentar una noticia más que, que ha anunciado PlayStation España esta semana. Y es esta, que, que la consola ya está en tiendas de España, o sea, según ellos, lo, lo que dicen literalmente, es, según a, ellos, todos nuestros fan, a todos nuestros fans, gracias por vuestra paciencia mientras sorteábamos las demandas sin precedentes de consolas PlayStation 5 entre desafíos globales. Si quieres comprar una PlayStation 5, ahora debería ser mucho más fácil de encontrar en tiendas de toda España. Es verdad que yo, antes de que anunciaran esto, yo me la encontré... Un día fui a comprar y me encontré ahí en la consola y dije, wow, pero sí, es real. Y no te la llevaste para casa. A... Eh, no. <ríe> Qué fuerza de voluntad. Es que llevaba un juego... fui a por... Vale, Me querían clavar el color gubar, pero no. Cuando esté el paquete y tal, ya, ya, ya verá. <ríe> cuando, cuando fui a por el PSVR, no, no tenían allí las PS5. Estaba solo el PSVR. <ríe> Pero, pero había stock lo he visto allí que tenía? tenían tenían varios no no no había estaba solo la las sí, pero de, había de stock dos de, cajas de PSVR de y luego eso eso de visores sí de visores había y eh, tenían tenían eh, eh, afuera un par de cajas que se veían y luego tenían en el almacén también y de hecho todavía les quedaban de esto de lo de la reserva que no lo que no habían gastado o sea que bueno <risa> Bueno, pues si, si os parece, antes de saltar otra noticia, y tal, vamos a comentar un poco. Pues lo pues, bueno, o sea, tampoco vamos a hacer aquí un review exactamente, pero sí un poco compartir con vosotros. Pues más opiniones, hemos puesto la, las vuestras, algunas de ellas, vale, hay muchas más. Es verdad que hay gente que dice que no, no es re, nada revolucionario, hay otros que sí lo consideran más revolucionario por el HDR y otras características como la vibración. Eh, bueno, si os parece, pues venga, Julio. ¿Qué te ha parecido a ti de primera? Yo que sé, por ir por parte un poco y lo vamos comentando todo Lo primero, pues el aspecto, primer... el diseño, los materiales, como lo has visto tú. Pues de, de diseño es, es enorme, eh, la verdad se ve como demasiado voluminoso y tal, pero luego es cómodo, ¿no? De ergonomía está guay. Pero los materiales son... Pff, los materiales son feotes, o sea, se nota... Sí, se nota comparado Tú coges el mando, el mando de la PS5... Eh, no está mal, tampoco es que tenga una calidad como premium pero es bastante mejor que uh -huh. los, los sense, o el propio plástico del visor se ven las uh -huh. juntas de los plásticos se ven como regulares, no sé, se ve la separación de, de una pieza <risa> con la otra no, no es tan no, no queda tan, tan pulido como por ejemplo Cuesta mm. Uh -huh. pero vamos, no, eh, eh, Ya he coincido contigo, la verdad es que se ve, el, se, pero pesa poco, pesa poco. Pero eso, la, mm, yo eso creo que sí. tiene que ser por eso también, por el peso ¿no? que han cogido el material, así más que da sensación mm. de, de frágil. Pero también, también las primeras PlayStation VR parecían de juguete, ¿eh? como eran tan, son, son tan ligeritas y eso lo ha comentado sí. mucha gente. Tú, tú cogías unas HTC Vive y eran como pesadas, robustas, y cogías unas PlayStation mm. VR y eran como, joder, si esto parece un plástico rodeo y Y con estas pasa un poco igual. La sensación es que es un. Bueno, es que es, que es pasticucho Que oye Ligero sí, sí, sí. Y, resistente, y resistente Esperemos Pero sí que no, vale. no, no tienen esa robustez bueno, O sea, no, no, no transmiten no, esa robustez no ve, no. sí. Pero sí, sí, la junta de los matos sí. es algo que me he fijado yo y, ¿eh? Está feísima, sí, sí. ¿eh? Que sí, sí, sí, sí, no sí. Yo he dicho, no, yo, bueno Ya le he dado un golpe a la pared y ya me los he cargado no nada. Pero bueno bueno, pero aparte de eso, luego una vez que te pones el visor, pues eso, igual que Playstation VR 1, el, el coger, y abrir, estirar y luego apretar. Porque es verdad que se nota que, mm. que aquí, te, en el otro, yo decía a veces que no hacía falta apretarme el Playstation VR 1 y en este parece que siempre te tienes que apretar. Parece que no se te queda. Si no lo aprietas por detrás, no, es la sensación que me ha dado. Eh. Todo esto son primeras impresiones. Yo, lógicamente, he estado un rato ahí, hemos estado... Pues casi dos horas, ¿no, Julio? Sí. Y ahí Está ahí un ratillo un ratillo largo. Yo, por ejemplo, me pregunto que para qué está la ruedita. Yo me las pongo y no toco la ruedita para nada. Ah, pues eso dependerá de la cada, cada cabeza de cada uno. Cada cabeza es un mundo. Yo la necesitaba apretar y Ramón también, para que se quedara ahí fijo. Porque sí que es verdad que se como que se movía. Sí, de se, hecho... Enseguida se... Más que moverse para los lados, se, se baja, ¿no? Es lo que sí, me Sí, es la a sensación que, ahí, que sí, Exacto, bajando. justo, sí. Mm. Y más... más, más lo, lo que, es verdad que, que no se ve, no te entra nada de luz Te aísla totalmente la, lo, lo que lleva lo negro, ¿no? Mm. La, el plastiquito este. La, la, la acordeón esa... Uy, se ajusta ahí a la cara. Mm. Mira, si a ellos les pasa igual. Yo sí me tengo que ajustar siempre a la ruleta en PlayStation enviar nunca. Por pues eso me pasa a mí. En PlayStation enviar muy rara vez que tuviera que darle. Y aquí siempre, de mm. momento, lo que he probado Lo que hemos estado quitando el visor varias veces Y tal Y, mm. y eso, yo en ergonomía sí que es vale, poco rato, pero ya de primera Sí que puedo decir que, que me parece Enviar uno más cómodo, yo creo que Si algo funciona para que lo tocas Pero bueno, no es que sea Traumático lo que han hecho, ¿vale? Pero creo que era más mm. cómodo el anterior Y otra cosa que me gustaría Tener más tiempo para probar y que bueno Ya el otro, ya, ya otro día <risa> Con más tiempo a casa de Julio si es posible <risa> O oh, ya me lo compraré yo y, y lo probaré bien Es que no sé, el tema o del te IPD Que, que no te pongan cartación. el número al ajustar el IPD A lo mejor no sí. tenía puesto el IPD Y podía abrir más la separación de las lentes Porque yo le decía a Julio Noto como que tengo algo en la nariz O sea que, que, que tengo peso en la nariz Y es como que hemos hecho la prueba De quitarle la interfaz facial Y, y se nos cae siempre el visor Y toca la nariz Como que nos reposa en la nariz y digo, qué raro, esto no, no debería ocurrir Es verdad que si te tocas por atrás y lo, y lo bajas de la diadema Parece que, igual bueno, hombre, cuando llevas la goma puesta Como es doble encima de todo, pues se nota menos mm. Pero en ese sentido no, no sé qué pasa yo A lo mejor lo, lo diría mal puesto, tienes que colocártelo más hacia arriba Pero bueno, yo veía nítido, o sea que bien estaría, digo yo Sí, sí además por... hemos puesto la utilidad esta de que te miras si están los ojos alineados y estaban, o sea, el IPD no te pone el número, pero te dice cuando estás ajustando el IPD si tus ojos quedan demasiado separados o demasiado juntos con el, sí. el eye-tracking entonces... tenía ahí una, una incertidumbre, yo nunca me he medido en una óptica el IPD entonces nunca estaba seguro si tengo 63, 61, 65 y el en, antes de Navidad que fui a casa de, de Oscar a Madrid y me dejó probar las Barrio, esas sí te dicen el número de IPD que que tienen. Entonces, me ha decepcionado un poco que PlayStation número 2 sí que te mira el IPID, pero lo que dice Ramón, que no te diga el, la cifra que tienes. Sí, más que nada sí, porque sería más nada, fácil para cuando te cambia el visor con otra persona volver a poner sí. el número, porque tendrías que acordar sí. de dónde has puesto sí. la marca, más bien, ¿sabes? Y claro. Sí, sí. es tontes tontería. ¿eh? Esto yo, eso creo que, comentando yo creo que dice el número porque no lo puedes saber. Porque para saberlo tiene que tener un sensor que en el, en el, en el IPID, que en el IPD, que en el, la ruletilla del IPD, que, que calcule los separados que los tiene. Pero si te marca la posición. Cada cámara de... del ojo es relativa a su ojo y no puede saber eh, la, la diferencia entre un ojo y otro. Así que no, no, se, no se puede saber con lo que trae. No lo, no lo esperamos lo en ninguna es para, actualización porque... A lo mejor es en... para no liar a la gente para no, liar a la gente, no con, con, UPE, con IPD <ríe> y con... <risa> Dice Rojis UPID <ríe> en el chat. Mira, por aquí en 12 horas me he pasado el recién en 8. La pego Qué bien. <ríe> Yo lo empecé, pero al final lo he cambiado por el Horizon y he preferido empezar por el Horizon sí, a y a ver lo recién en 8 para, para después. está bien resuelto la calibración, pero si te lo ajustas bien, es que. Bueno, tienes sus cosillas que tienes que aprender a cogerle el puntico, hmm. pero oye, que solo digo que me parecía más cómodo el otro. Pero bueno, no quiere decir que este no sea cómodo. Me ha parecido cómodo también. Hemos estado rato ahí jugando y bien. Solo lo de la nariz, pero ya no sé si es porque no he puesto el IP de bien o yo qué sé. En fin. Como sea. Lo que Además, es el, el visor... Tú lo tienes más fresco que, que lo probaste el PSVR esta semana, el 1. Claro, yo lo probé pero ayer. Hace, sí. hace años que no lo toco. Lo probé ayer para cuando fuera a tu casa, precisamente, para comparar. Y por ver el Mura que tenía PlayStation VR 1. Que, que eso. Mm. Tú te pones el visor y lo primero que he visto, porque iba a fijarme es el Mura, y lo ves en cualquier lado, en todos lados si te fijas, ya esté negro, esté claro o lo que sea, siempre tienes esa capa ahí que ves que está ahí fija, que es como le decía Julio en Resident Evil, parece como si llevara una camiseta puesta muy fina, de una telilla, que es el efecto que te da cuando está oscuro, o grisáceo ¿no? ese... pero bueno, el Mura ya sabéis que es por, porque el brillo los píxeles no es exactamente igual, y, ese, y surge ese efecto y es un efecto que, que yo realmente como... O sea, en la evolución de PlayStation VR 1 a PlayStation VR 2, como los píxeles ahora son más pequeños, hay más resolución, hace que sea más sutil o diferente, ¿no? O se viene de PlayStation VR 1, al menos en mi percepción, pero yo no lo veo no lo veo problema. De hecho, cuando me puse PlayStation VR 1 ayer, al principio dije, ¿qué pasa aquí? Si no hay, o sea, pues, también es que está acostumbrado. Digo, o sea, es como yo, por ejemplo, ya no veo el screen door en, en RIF por ejemplo, estoy acostumbrado y no voy a buscarlo. Y, y hablando de screen door, pues ya aquí en PlayStation VR 2 no... No lo no, no, he notado tampoco, pues te a buscarlo Y el Mura, pues lo ves, lo ves Lo ves, y el, es verdad que en Resident Evil Con los negros, jode un poco Que tengas esa capilla Pero oye, mm. es verdad que Yo casi todos los visores que tengo son LCD Bueno, pues uno ya lo tengo Un poco olvidado Pero sí que es verdad que el mejor negro que he visto En Resident Evil Village, eh, al principio la, la demo de la aldea Cuando, cuando vas con sí, lo de los cuervos, Gaby, eso que te, que te asustaste Uh -huh. Impresionante sí. ahí el negro, joder, es que ahí sí que da miedo. No con los grisáceos mm -hmm. todos de, de Riff <risa> o de Hueso Yo me lo he puesto lo un rato y no podía, ¿eh? no podía avanzar. <risa> estaba <en> la habitación <risa> llena de gente porque estaba Ramón y estaban mis compañeros y, y tal del piso mis compañeras, y, y aún así estaba asustado porque yo me veía solo ahí en la oscuridad <risa> y aislado de, de todo el mundo y estaba asustado Imagínenos yo el, el sábado ayer que me puse a jugar un poco al Resident Evil y cuando estaba ahí en un momento tenso, viene mi gata y, y, y me frota las piernas, se frota las piernas así, ¡ah! el grito que pegué así que he decidido dejar el Resident Evil para más adelante <risa> Pero como, a como, las máquinas de... del Horizon sí, sí. Un... Y el culo. Mura, yo en el Resident Evil sí que lo noto, en, sí que lo noté en sitios muy, muy oscuros, pero por ejemplo en el Horizon y otros juegos, yo es que no lo noto, pero mm. si, supongo que si te pones a buscarlo está ahí. Sí que está, es una capa. si no tienes di, que mirar, es como sí, sí, si sí, enfocaras... Que, si, yo no lo, si yo, si yo no está. lo niego, tiene que estar, si los, si los paneles OLED tienen Mura, pues tendrán Mura, pero... Que no nos volvamos locos en pantalla. Pero no, vamos, que ¿no yo, lo voy, a... yo no, no, lo, ve, yo no, no lo, lo veo vas. una pega, no lo estoy comentando como una pega. Yo lo digo que si lo buscas, está, pero una vez que te pone faena y sí, tal, ¿no? A mí no simple. me molesta para jugar, yo no sé si para no, jugar una película no me... o lo que sea, pues ya depende de vosotros, claro. A, a mí tampoco me, me sí, ha molestado. Sí, sí. Y en verdad creo que es una combinación de dos cosas. Es Mura, que es eh, lo que has dicho, la inconsistencia de brillo de los, de, de los subpíxeles, ¿no? Que, que hace como que con ciertos niveles de brillo, normalmente como medios eh, cuando por ejemplo cuando la imagen se ve gris o no es ni sí. muy brillante ni muy oscuro, es cuando más evidente se hace, pero también hay otra cosa que es que creo que tiene una capa difusora de, del píxel, o sea es igual que cuando se, se da la sensación de, de que eh, tiene como una capa, que igual que por ejemplo en la superficie de un móvil que es brillante el cubrimiento mate que lo que hace es añadir rugosidad, que a nivel microscópico, que eh, interfiere un poco con los píxeles, que por eso lo habrán puesto para emborronar un poco, que se, no se perciba la matriz de píxeles, pero sí que añade como un, un grano ¿no? a, la, a la imagen, un poco. Entonces se combina el Mura con eso y sí que da la sensación, como ha dicho Ramón, de que hay como una telilla. Es que es como una telilla que ¿Te es que te decía muy fácil de, de ignorar modo, y... modo granulado de esto, que te, Como te como el Lefort, es que decían modo película es como un una película <risas> pues, pues han sí. hecho ahí no sé, una, una metareferencia al comienzo del Horizon, ¿no? porque ha descubierto con una capucha, con una telilla <risas> exacto <risas> y es de como, hecho mira, es cuando mira, más es... se nota te... <risas> sí, yo sí, creo sí, que sí. quería no, poner se... otra, otro efecto en plan de como que tienes los ojos cerrados y los abres pero se dieron cuenta que da la sensación de que tienes puesto como una tela delante de los ojos y han dicho, vamos a aprovecharlo narrativamente. <risa> y... <risa> y nada, yo, yo, yo al principio, el otro tema del y del, del, del de tal mmm, pues no ha sido como decir, wow, ¿sabes? por lo menos desde mi punto de vista. Ha sido con Horizon lo pues primero cierto... que he probado. Sí, bien. No, perdona, no, no quería decir más perdón Termina, termina. Ver, no, eso Ahí ha sido cuando tal, pero luego ha sido Como decías tú Julio, al ver los contrastes de en Resident Evil Del negro a A la luz de, Del día, de salir de, del principio De cuando llega al pueblo y, y la verdad es que está genial O sea, se nota se nota esa calidad Que no los colores son más apagados En otros visores, o sea, es diferente mm. Y... Y por ejemplo habrá algunas partes que como decías tú, como decías Sello, que nos decías de los rayos que se filtran ahí cuando está ahí un poco, que estás en sombra, que entra un poco los rayos del sol. Eso la verdad es que una vez que te pones a fijarte y tal, la que llama la atención, pero es verdad que al principio no ha sido wow wow ¿sabes? Pero, pero oye, mola, mola lo de, yeah. lo de HR. Sí, como en tú lo hemos cuando... sí, eso, justo sí cuando cuando vas en la parte oscura con la linternica te pasas la mano por delante así de la cara sí, cuando ya se te acostumbra la, la visión a la oscuridad te pasas la mano delante de la cara y te refleja toda la luz de la, de la linterna y te vamos a mí me deslumbraba la verdad sí sí eso eso es que tiene eso que funciona sí sí y es una cosa que iba a decir es que el principio del horizon es el principio de skyrim total o sea, en vez de ir en un carro vas en una barca wow. Pero es Calcadísimo O sea, lo, incluso lo, el, el personaje que interpretas En ese momento Que es el de un preso hmm. Y ya no voy a decir nada porque es el comienzo del juego Pero bueno, ya no quiero hacer spoiler pero Es sí. que es Skyrim, o sea, han, han intentado dar como, no sé, La idea de... Ya que ha sido donde me ha acordado que, que tiene motor El casco, cuando pasaba El, el, el, el eh, sí. cuello largo este es verdad que es muy sutil y yo creo que algunos juegos o no hacen uso o no me entero. Lo digo por Star Wars. No, no... Me vas a tú, Julio, ¿tienes? ¿tienes? Mm. Y la verdad es que no, no me he dado cuenta. Pero oye, en Resident Evil sí que se nota cuando cuando veas, por ejemplo, la escopeta, que lo decía Gaby también ahí en la al principio en la galería de tiro. Mm. Y... Mm. Bueno, en ese sentido sí. está... O sea, es, es interesante. El que es está presente siempre. Y de hecho le... es curioso que digo, pues, a ver si sí, esto vibra mucho y te mueve... Se mueve el casco y pierdes la... <ríe> lo de voz, lo de ¿no? Que se te saque de ahí. <ríe> si no lo llevas ajustado, se te podría mover, sí. Pero yo creo que viene apretado no. No, no, no, no, no, no, no, no, se te, no se te mueve, no se te mueve. Era solo la S que comentábamos sí. ahí. Más cosillas, sí, sí. venga. Por, tampoco pegarnos aquí 800 horas. Más cosillas curiosas que comentábamos. Y, bueno, la reproyección. Que se habla mucho del ghosting y todo esto. Eh, bueno, eh, para pues mí se me ha hecho evidente En Horizon Carlos de Monte Con la escalada, porque cuando estabas escalando Los bordes de, de la roca Notabas como O sea, esa doble imagen ¿no? Y también si te pasas la mano Por delante, vale, haces o sea, así Se notaba también un poco que Sobre todo si lo haces así lento Se notaba como que el dedo doble ¿sabes? Y en Resident Evil ya es que era Vamos o sea, exagerado. Y eso que estábamos sí, está en una bien. habitación al principio cerrado y digo, no entiendo por qué tiene el esto. O sea, es raro, ¿no? Que, que todo el rato tenga reproyección. Yo supongo que en Resident Evil da la sensación de que directamente han capado todo el frame rate del juego a, a X, ¿no? Y está la reproyec reproyección activa siempre porque quizás se notaría pues... mucho el, el que se active y se desactive sí, sí, dinámicamente. Y que, y que lo suba a 120. Sí, ahí tienes razón. Si lo estás haciendo mm -hmm. todo el rato, pues... Pero yo la verdad es que preferiría poder elegir incluso bajarle calidad y tener... Aunque me rasca a veces y me haga ya reproyección de vez en cuando, pero no siempre, ¿sabes? Que no sé, no, no veo sentido que esté en un sitio que tiene que ir bien de frames y te ocurra eso, ¿no? Que esto es lo de sí. siempre. Tú te metes a jugar y nadie te va a decir, eh, día de reproyección. Sobre todo si no tienen idea, ¿no? Que lo hemos comprobado. Hmm. Hay compañeros de piso que no no que van a decir, ¿no? no. Sí, ellos no han no notado nada. Pero era, era la primera vez que probaba, en realidad virtual. Entonces no sabían ni qué era la reproyección. Estaban flipando, estaban flipando. O sea que, ¿no? Sí, sí estaban alucinando. Ah, por eso. Yo yo tampoco lo veo problema, pero sí que es verdad que pues eso te pasaba ahí al principio cuando sale Eloy, ¿no? Que está del Horizon. Y se mueve, mm -hmm. se nota se nota también ahí cuando se... Pero bueno, yo entiendo que los lo que habéis jugado más y tal no hay problema y yo tampoco he visto así problemas. Y no todos los juegos. Es los juegos que lo hacen eso. Hay juegos que supongo que irán a 90 piñón y si rascan algún momento, pues pues vale pues eso, igual que, es que es la truco. reproyección de Oculus además es bastante mejor que, que la, de, la de PSVR o sea, aquí no está eh, no hace la misma el, la misma tipo de reproyección de supongo, de, que utiliza como la profundidad y tal, porque se veía más como la de eh, Valve, ¿no? la de, la de SteamVR de, mm, de mm. por ejemplo Vice Pro 2 o, o, sí, sí, o sí. La, de, la del Index, etcétera vale bueno. Pues, a ver, algún detalle más Los controladores, solo para mí la pega Que creo que todos los juegos deberían llevar por defecto El agarre De que el grip Fuera un, un toque ah, sí. Que no tengas que tener pulsado, se me caían las armas todo el rato Porque estoy acostumbrado a que es analógico Y puedes levantarle un poco Eso en Star Wars mm. Y claro, y, y, y también es que No mola que, que la usabilidad En el sentido de que Horizon te están Haciendo, incitando todo el rato a usar el gatillo Para todo, para coger las flechas de atrás y luego vas a otro juego y, claro, tienes que usar el grip y claro, es un poco inconsistente, ¿no? El grip debía ser para agarrar mm. todo, ¿no? Pero bueno, esto ya son... También es cierto que hemos estado mías. probando como saltando de un juego a otro. Ya, Entonces. Sí. Y los gatillos molan. Pero... El gatillo adaptativo mola. Se nota con, con la pistola, a diferencia de la escopeta en Resident Evil. Y es cierto, como decía Julio, que, que, que al ser el rígido el gatillo y que tenga esa dureza, hace que que se te pueda mover la mano si apuntas con una sola mano o con la pistola y que te tengas que coger con las dos manos para apuntar mejor, ¿no? O al menos esa es la sensación que me ha dado. Y ahí es donde me he dado cuenta que esos arazos que tiene PlayStation VR 2, si coges y empuñas el arma y te acercas así, no sé si lo veis en pantalla, no sé. Bueno, que cuando sí, coges por debajo, coge ¿no? El... Para... Uh -huh. Cuando coges por debajo, toca. No lo puedes coger igual que lo coges con los mandos de o y tal. Tienes que... Sub... Hacerlo de otra manera, que lo puedes hacer, pero de otra manera, no tan natural como yo creo que lo haría o como lo hacía cuando jugaba sí, a Airsoft, por ejemplo, y cosas así. Ahí lo tienes cuando pones una mano sobre la otra, bueno, tendrías que girarla de abajo choca. un poco más a la izquierda. Sí, o sea, tienes que ponerlo así. Me refiero a que, que pero, tenías que ponerla así. O, o sí, Una vez que estaba hacia abajo, sujetando, ¿no? <ríe> Exacto, eso. Igualmente así. choca un aeropuerto. Choca un poco ustedes, según como lo hagas. Pero bueno, esto ya sí. te acostumbras Deca y no pasa nada. Como que rotarlo más. Yeah. Sí. Es <risa> distinto, tienes que coger los mandos de forma distinta, o sea, te, tienes que ser consciente del aro. El aro eh, mm -hmm. es un poco molesta, molesta cuando juntas las manos, básicamente. Sí, sí. Yo, creo que, yo creo que te, te acabarás acostumbrando. Y es que no llevábamos con el visor sí, sí, más sí, que sí. dos días. Sí, sí, ha sido cinco minutos que te diga, Julio, estaba ahí dos estar guay pegando <risa> sin problema. <Sí. risa> Y está muy bien, y mm. se ve, a mí se ve nítido todo, o sea, yo no tengo problema con la lente, lo veo bien, el punto dulce, la altura de todo lo otro, el foo igualmente, igual, si te lo pega a tope, También. incluso ya que, te, vamos que, yo creo que me lo tengo separado un poco porque si no es demasiado el pegármelo, o sea, No sé, mm. esto depende de la cabeza de cada uno y cómo te lo pongas, hablan aquí de comentar del eye tracking, eye tracking yo creo que va perfecto, no notas nada, la latencia se ve cuando tienes que calibrarlo, de mirar los puntos que es instantáneo, como te reconoce, y esto, sí. yo creo que como hablábamos, esto estaba más que superado y se nota, se nota que va genial. No nota Sí, el... de hecho, efectivamente, el Fobaites Rendering, eh, que también usa el eye tracking para eh, recolocarlo, ¿no? Y que siempre mires a la parte nítida, mm. eh, yo no lo he notado, o sea, yo estaba como buscando, digo, a ver, a ver si lo veo, y no. No, no era capaz de, de ver en ningún momento cómo se disminuía la calidad de imagen porque no, efectivamente tiene muy poquís, tiene poquísima latencia el sistema este de eye tracking. Y que la resolución no es nativa, ¿Sí? dice aquí, no notáis. Eso ya depende del juego y es verdad que yo si, también prefiero que ah, siempre se no. rendericen a la resolución nativa y que bajen de gráfico porque al final ver borroso no mola. o sea joder, Por ¿Sí? ejemplo, yo eso, el ejemplo tengo con, con, con el Ubris. A mí me detectaba y me bajaba la resolución al 70%. Digo, ¿dónde vas? Prefiero que me, que me reproyecte de vez en cuando, ¿sabes? Y ponerlo al 100%, porque es que al final es como que ves borroso. Y no me gusta ver borroso en la distancia. Y eso, sí. y Horizon y la es la verdad que. ahí se ve muy borroso. Sí, por pues eso. Horizon, la verdad Yo que. Tengo es ganas de de... El... Se, ve, se ve nítido de el fondo, se, se ve genial. Y el juego tiene buena pinta. Las pegas que le he visto es el arco, que la mano derecha, la de, con la que coges la flecha. Y una vez que lo tienes tensado hmm. no puedes mover Como en otros juegos para apuntar Solo puedes mover con la delantera Y eso por pues, la verdad es que no me gusta Pero bueno, te la vamos a hacer El, <risa> sí. el, el arco no era eso en Horizon Al principio tampoco el... me gustó a mí Y es cuestión de acostumbrarse Pero no es desde luego El mejor sistema de manejo arco que hemos visto en un juego VR Eso, no, no. eso, es que eso lo tengo claro tiene, tiene un problema Y el, el sistema de, de usar la doble mano Es que cuando tiras hacia atrás de la flecha las cámaras del casco dejan de ver la mano entonces eh, supongo que lo han tenido que desactivar porque efectivamente cuando habrá gente, te puedes acostumbrar y tener la mano delante, pero tienes que ser consciente de cómo funciona la tecnología, tienes que ser consciente de que las cámaras tienen que ver la mano y tienes que ser consciente de que, de que tienes que tener la mano un poco más hacia adelante y... Eh, como la gente que juega a PSVR no son tan frikis como nosotros en general bueno habrá por supuesto que, que habrá no pero, pero no van a estar pendientes de cómo funciona el sistema y tal así que han preferido directamente desactivar esta mano para el apuntado porque probablemente eh, a ese tipo de personas no en, en general el juego es bastante eh, conservador en el sentido de Vamos a procurar que sea una experiencia cómoda para todo el mundo y para el que no ha probado un visor VR eh, en bueno, la vida. Julio, Julio está encantado con muy... el modo Nalo. Yo le he puesto el movimiento libre. Son <risa> el primer juego que he probado que de verdad... Eh, hace el movimiento este de las manos exactamente igual que Natural Locomotion, que es como a mí me entonces <ríe> o sea, da la sensación de que se han inspirado ligeramente pero bueno <ríe> no, en, en serio es muy bueno, funciona muy bien, el sistema de locomoción con las manos es el, el mejor que he probado fuera de, de, de nuestro sistema, claro volviendo al eye tracking, solo un apunte me ha hecho, me parece curioso el poder escoger el cosas del menú simplemente mirándolas, sin tener que sacar el puntero dicho dichoso, puntero láser de los mandos y tal, wow, es una tontería, pero, pero, y de que en este juego en el Horizon apenas se usa para casi nada, pero me parece la caña que, que mires a una cosa y se active me parece magia, ya sé que es super básico, pero pero yo, funciona yo me troleaba a mí mismo que se diga Julio porque no sí, estaba acostumbrado y, y quería seleccionar arriba, pero de pronto miraba abajo y le daba la like X y... ¡No! <risa> pero bueno, te, te acostumbras y ya está. O sea, es que, pero ¿Qué, sí. es, ¿Qué es estaba la armónica Ramón, de todo caña? concentrado para, para darle a, a una cosa en el menú. <risa> ¿La armónica de caña? ¿Qué dice Pues no habremos no, llegado a ese punto ves. del... Ah, pues ¿De yo ves? he visto que sonaba solo. Se refiere a eso que cogió, ¿te acuerdas, Julio? Eso que cogía ahí. Sí, sí. No sé, a lo mejor estaba respirando y sonaba ya, no sé. La Oye, está lleno de instrumentos musicales, el Horizon. no sé por qué, hay, pa hay panderetas, maracas, ¿por qué sí, está lleno de instrumentos bueno, musicales? Yo he roto las físicas nada más empezar, lo típico que haces prueba y se ha metido, se ha metido el palo de, de esto que llevabas para el tambor, se ha atravesado y, y se ha quedado raro, y digo, hostia se ha quedado haciendo ahí y se, la ha tirado al suelo y, y estaba viva, sí, se iba sí, muriendo ¿verdad? por ahí Le he que pegar con el arco un fallo que otro, fallo que otro con colisiones y físicas me he encontrado yo, ¿eh? más de un bug no graves, pero... Más pero de oye, el juego tiene pinta de, de estar guapo y con ganas de jugarlo y se ve ahí con doblaje en español y tal, y qué vistas, qué vistas, sí. cuando estás escalando y te pones a mirar y como decía Julio, eso no es una foto es verdad, es 3D, las montañas que están al lado, no es no una foto ahí puesta todo lo que se ve Así que, que guay, gráficamente. Sí, si te fijabas, se veía la guía sin ahí de los polígonos. Está, uh -huh. Era poligonal. Pues, pues en ese sentido, bola. genial. Y para los que habéis jugado Villas Resident Evil en PC, yo creo que Prey 2 hizo un gran trabajo. Es verdad que no llegó a probar lo de la chaqueta porque no avanza tanto de la luz, pero creo que está currado, está genial. Si podéis jugar la versión de Prison VR 2, jugala, Pero si tenéis en PC, yo creo que, que no es tampoco para que me entendáis, vale, de, de las versiones, vale. No, esta, esta mañana alguien ha comentado en el hilo, en, en la página web, si, si alguien había jugado a la versión de PC de Resident Evil 8 con el mod y a la de VR, sí. he dicho pues yo, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? Eh, si tienes un si tienes un PC y un visor de PC, no hace falta que te compres PlayStation y PlayStation VR para jugar a este juego en concreto. Ahora es mejor la versión de, sí, de PlayStation claro VR 2? Aunque tienes un barril Sí, sí, cosa que es, es peor. Casas, sí, o la áptica, pues... Por la eh, háptica, hay cosas que se cogen de manera más intuitiva y no hay que estar todo rato dándole la X en precision VR2. Por los negros, Es decir, tiene sus ventajas. Ahora los inconvenientes, pues decir sí, por Lo de los negros es flipante aquí. Los juegos de terror es que es la caña. O sea, es exagerado. Hmm. O sea, yo que no, no me da, o sea, que decía siempre, ay, ah, no tengo problema con juegos de terror, pero es que. Pensando en la parte que sale en el trailer último de sacaron con esos negros, madre mía. <risa> madre es que impresiona mía. más, impresiona más estar ahí. Hmm. Bueno, que sí que soy objetivo, joder. Y lo digo por el, lo que iba a decir Julio el tema de la cinemática. Aquí la cinemática la estás viendo en 3D y te mueve la cámara en el eje Y y, ¿no? y el X. O sea, te, te a la izquierda sí, te mueve a la En o arriba, posición, abajo. en, toda, en uh -huh. o sea, todos los ejes pero posicionales, lo que no hace es rotar. O sea, eso bien. Pero aún así, el movimiento, especialmente el vertical, cuando te baja y te sube, uff. Es que como no lo me, tú... me producía mucha molestia. Bueno, vale. A mí sí. me, ha dado, me ha dado un S. Yo yo lo que hacía con, con PC es que sacaba el escritorio para verlo en plano, y así no me mareaba. Eso es lo que, bueno, mm. lo, lo que de, de, creo que debería así hacer Cascón de es lo mismo que hicieron con Resident Evil 4. Dar la opción, o sea, que sea opcional. Quien, mm. quien lo tolere, que lo que lo tenga así pero que sea opcional verlo eso en modo es. cinemático. Creo que deberían hacerlo. Que a lo Hombre, mejor lo que es carmen, hacer no, es un, no mira las opciones. Que de, lo que deberían hacer son juegos VR pensados para VR desde el día 1 y no un mod. Que es lo que es. Ah, no, no, no, no, no, es, mira, es así. es así es Ah, mira, mira. Dice Sello que, que, que tiene opción. Por eso he dicho que lo mismo tiene opción. Pues genial. Si Ay, tiene, tiene opción, pues ya está. Genial. O sea, si soy... Es que por defecto te lo pone Yo creo que por defecto te lo debería poner en esa opción. Igual que por defecto te pones la viñeta y... Sí, sí. Pues eso, verlo en estéreo ah, o en donde, pues genial. Bueno, pues ya está. Sí, y la parte ¿no? en la like. que se cae así como un mueble y te tira al suelo, uf, ahí yo me he quitado el casco y ya estaba con las tripas revueltas, así que sí. Oh, muy bien sí. que tengas opción. La mejor versión está claro que es esta. La resina bien. ¿no? <ríe> bueno, algo más que queráis comentar, Julio, venga. De of mierda. Pues, el, acerca de la ergonomía, también hemos visto, bueno, con los, con los auriculares estos, eh, ¿cómo se llaman? Los 3D, se me ha ah, los, los... pulses, grandes, los grandes, los pulses, esos, los pulses 3D. Con los pulses 3D es bastante más incómodo que, que con los que trae chiquititos, la verdad, y oh, o sea, es incómodo no. porque se mueven y... ¿No? ¿A ti te parecen pues cómodos? Yo opino, lo, yo opino lo contrario porque odio los auriculares intraauditivos, esos de meterte cositas al oído. De hecho, ni los he puesto en el visor. Bueno, los puse para probarlos y ahora están en un cajón, están en la caja. <risa> pues la monia y, y a mí nos, nos han encantado. Que nos ha parecido mucho, mucho Agua, más que, cómodo sin. Cada uno tiene sus cabezas y sus orejas. Sí, yo yo prefiero, prefiero, son... prefiero llevar algo de esto. Porque, porque los pulsos no te otra cosa más en la cabeza, ¿tán? no sé qué va. Sí, y generan presión y calor en las orejas, eso sí, pero a mí es que los pequeñitos de meterme ahí y la, los hilos colgando no me, no me gusta Los he quitado. Total. Bueno, pues. No, bueno, sí. Si... Y, y lo que no sé si a vosotros, que lo habéis. Ramón, ¿no? Porque has estado ahí con él poco tiempo, pero yo que llevo todo el fin de semana con Prestigeon número 2 lo que menos me, me va a gustar, ya sé lo que es, que es la poca duración de los mandos Sense. Hostia, si no, no, o sea, Julio los tenía ya al mínimo. Llevan cuatro horas y antes. media, cuatro horas y media, cinco, mmm, como mucho, ¿eh? Cinco, no sé si me han durado a mí. Cuatro horas y media, sí, pero más, ¿no? Yo creo que con, con esa autonomía deberían haberlo hecho intercambiable, ¿no? Pero bueno. Mm -hmm no es, Yo ¿Qué normalmente qué? no me estoy no me pego cuatro horas jugando a un videojuego porque, por desgracia, no tengo tiempo. Y, este fin de semana, que aquí he hecho una rasca de mis padres de nariz y no peticía ni salir de casa con la de V2 recién compada, por cabo le he, dado, le he dado caña. Y de repente, anda se acaba la batería de los mandos. Cuando había cargado los mandos, se me acaba la batería del de, de, de, de auricular Pulse. Y oh, me cago en las puñeteras baterías del demonio. Joder, bueno, el pulso le puede poner el cable, ¿no? Se puede enchufar con el cable Sí, también. sí, sí, sí pero, pero... Una power bank en cada bolsillo sí. pero, ah, Las auriculares, son... la auriculares es, lo de, es lo de menos O lo escuchas de los altavoces de la tele Lo que quieras Pero los, las, no. la duración de la batería de los mandos Es escasa, justita <risa> y Es lo mismo que me pasa con Quest 2 Quest 2, el, digamos, el propio visor Es que al final Dos horas y media, tres, te puede durar la batería de Quest Dos de, del visor, ¿eh? pues es una caca, no sirve ni para ver una película decente hoy en día. Y en cambio los mandos Touch de, bueno. de Quest, te olvidas de la batería durante días o, o semanas. En fin, y, hay que estar pendiente, en el, esa... en el... hay que, carga, en el Quest hay que cargar, eh... miras una, una partida de, de Prestige Over 2 y tienes que poner a cargar los mandos para la siguiente, para que no te pase, que se te quedas a, a media. sí yo los tenía cargando hasta que los acabo de quitar para enseñaros aquí, porque ahora después quiero seguir jugando. <risa> <risa> y ya estaban medio muertos de, de la sesión que hemos hecho Ramón y, y yo. Sí, sí, sí. y no, de Decía que, que lo de que se gaste la batería del Quest, eh, al final puedes tener un powerbank, un powerbank, en, eh, para, en, plan, en plan en un bolsillo o sí, sí. lo que sea, con un cable al casco, pero con los mandos es inviable tener el powerbank ahí con dos cables y <risa> Yo la solamente la pensar eso ya me da pereza, ¿no? Prefiero, prefiero parar de jugar y cargarlos antes que usar un power bank con eso. <risa> pues sí, sí, sí, sí. Vale, Por si alguno lo preguntan, yo, yo no he comprado base para cargar los mandos porque la gente está preguntando. De hecho, hay oh, que, que, que, la, que la oficial que se no, incomoda sí, de cargar, de ponerlos. Yo, cable USB-C, que en casa tengo tres docenas, no me importa que Sony haya sido un rata y haya incluido solo uno en la, en la caja, cuando debería haber incluido dos. Pero yo tengo aquí un mis cablecitos USB para cargar el C, para cargar el móvil, para cargar los pulses, para cargar los mandos y ya está. Yo no me voy a comprar base, mm. ninguna. Yo tampoco. Bueno, pues pero sí que está guay que sea con lo de la cosa esta magnética, ¿no? Que va con un adaptador que se pone magnético aquí, o sea que lo enganchas y luego sí. ya es solamente dejarlo en la, en la base. Como, como, ten, tener... como tengo yo un móvil, móvil, que no sé si se verá. Ahí Eso. tengo ahí un... ¿Eh? Sí, sí se ve. Uh -huh pues eso, yo en conclusión creo que es un buen visor, lo poco que lo he usado me ha gustado y la consola en sí da de sí, vale tiene sus cosillas los juegos potentes, ya hemos visto los fallos que tiene, pero por lo demás creo que es una buena experiencia y vosotros mismos lo estáis disfrutando mira aquí, Mi que se ha pasado Resident Evil en 12 horas, prácticamente <risa> <risa> es que es un juegazo Resident Evil, la verdad y bueno, pues eso, eso. o sea que yo creo que es buena experiencia, coincido casi todo lo que había hecho ha coincido la verdad es que sí, sí no bueno. hay nada que diga no O sea que no, que no haya pensado En todo lo contrario, la verdad es que todo lo que dijo ¿Mm? El y... pass-through Que nos hemos dicho, ah, me bueno, parece bastante bueno Sí, el pass-through ¿Sí? ¿Sí? Se, se ve la cosas sí. un poco más, más Pequeñas de lo que creo La escala, ¿no? Sí. La sensación. Se ve un poco más pequeño la, la escala, sí, efectivamente Pero no se ven distorsiones Se ve muy fluido Da la sensación de que la cámara está grabando a 60 frames por segundo O más a, a diferencia de, de los de los otros visores como Quest o eh, Quest, incluso Quest Pro no, se ve no, como cuando pasas la mano y hace no. La cara, la cara. no se puede leer el móvil yo creo que no, no. porque también tenías tú la pantalla de monitor delante y no se veía muy bien no. <risa> si haces te puedes pegar el móvil así a esta distancia de la cara y si se ve lo que pasa es que depende del contraste si el, el texto si el fondo es blanco y el texto es negro y, y el, un poco pequeño ya no se ve mucho pero, pero, pero algo se ve. O sea, yo for, me da para, forzando, para... Para andar forjando eso, coges... El, lo, sacas el visor un poco y lo ves por aquí. Eh, te sacas el... Yo, lo que pasa es que no te lo puedes... Sí. O sea, no, no vale. ves por ningún sitio. yo no Entonces yo lo que hago es me pongo el este, me pongo el móvil aquí, a esta distancia, y ya veo el teclado y puedo escribir con el... Con el que hacer, lo, que lo que hay que, que hacer es, que es apagar el móvil Cuando uno se pone a jugar Como, como en bueno, el cine a pagar, mira, a ¿Algo, más, Algo más o seguimos Que si no vamos a acabar hoy a las 12 de la noche Nah, ya está Bueno, bueno, Yo creo que si quedáis con ganas Ya sabéis que luego los comentarios más. Bueno, pues hasta aquí Un poco la impresión de lo que nos ha parecido Aparte de Oscar, que hizo el análisis oficial Pues para que conozcáis un poco más opiniones y las que os hemos, hemos traído antes de, de la comunidad y en la, en la web tenéis impresiones, que tenéis el hilo ahí que hemos puesto con la chincheta para que compartáis, yo os animo a que sigáis compartiendo las experiencia y seguimos con la parte de, de software, entramos ahora y nos metemos de lleno con la V50 de Quest que la estoy yo probando eh, no la tengo, ¿eh? pero estoy probando una otra otra cosita que han publicado ya por fin la lista completa de cambios Y una de las cosas que dicen es que a partir de esta versión No ofreceremos nuevas funciones Para Quest 1 Esto ya lo habían avisado, habían avisado Pues a partir de esta V50 ya, adiós Quest 1 Nos vuelvan a recordar Que en 2024 ya dejarán de mantenerlo Pero podrá seguir jugando y, y todo funcionará Pero eso ya sabéis que se pierde el home De unirte a otras casas, de unirte a grupos Todo eso se pierde Algunas de estas cosas se pierden ya A partir de marzo el 5 de marzo en concreto, la, la del Home de Conectarte, y eso en cuanto a QS1, de que nos vuelven a recordar aquí, de, de que la V50 es ya el adiós a, a nuevas funciones a QS1. Mm. <ríe> ¿Y las novedades, Gaby? De... Pues las novedades son eh, algo que llaman Direct Touch, que es que puedes tocar los paneles de la interfaz con los dedos, eh, pulsando directamente, como si fuesen paneles táctiles, ¿eh? la multitarea que permite pues tener dos aplicaciones tener un juego o una aplicación VR abierta y abrir una en una ventana una, una 2D esto pues puede ser útil pues porque estás en un juego de puzzles por ejemplo estás atascado y te puedes abrir un vídeo de YouTube sin te cerrar el juego para abrir por ejemplo YouTube o u otra o una página web para buscar información Sí, buscar el informa. o que hayáis atascado ahí no sí. lo típico a mirar la solución bueno, <ríe> poco <ríe> ¿No? WhatsApp o lo que sea y solo para pues, eh, web eh, por ejemplo ya no y solo que para el móvil. solo para Quest Pro lo que han hecho es corregir un defecto que tenían los mandos Touch Pro, que es que tardaban mucho en despertar, en entender en qué posición Uf. estaban al cogerlo por primera vez, yo no tengo Quest Pro, no los he probado Júlase. pero la gente se quejaba de que tardaba sí. un minuto o dos minutos o no sé o 30 segundos pero no, se eterno, no, no claro, tanto y, pero sí tarda, tarda, yo los, los llevo con ellos trabajando toda la semana pasa con eh, todos los días y, y estaba, me lo tengo que poner y quitar muchas veces porque es desarrollo ¿no? y cada dos por tres tenía que estar, venga, los mando venga, miro hacia atrás, venga, a ver si me lo pilla y era, era un fastidio así que me alegra mucho que lo hayan arreglado pues ahora la versión 50 se supone que eso es instantáneo y llegará un día de estos, a mí todavía no me, sí, no me ha llegado y... que si... También dicen no que, que no próximamente introduciremos otras mejores en MetaQuest Touch Pro. O sea, que si tienes alguna queja más, Julio, o alguna cosa, es posible que la el solucionen. Precio. <risa> no, el precio se no, no lo van a actualizar de momento. <risa> y y tampoco sí. creo que solucionen lo incómodo que son cuando te los pones como así, en modo visera. Porque se te apoya toda la lente ahí en la frente y te revienta. Ah, pero eso es cosa de, de, del, del visor en sí. Yo hablo de los mundos. Claro sí, no de los mandos no, pero de, de la no lo no pueden actualizar. Pues, no. Ah, bien, bien. No, y los aparte, mandos el resto me parece acojonantes. No sé si lo has dicho Gaby, pero que iban a hacer también como algo de ajuste en los ajustes. También estamos añadiendo etiquetas de texto en ajustes rápidos para facilitar la navegación. No sé bien qué quieren decir. Pero bueno, que hay más cosillas ahí que han tocado. Y lo de, lo que has dicho del directo, tienes que, que activarlo en las opciones experiment experimentales. Al final se trata de, pues, igual que mm. utilizar el, el móvil o una tablet o algo táctil, porque pues sea igual de sí. intuitivo como cuando estás mm. en un VR con las manos. Y también, mm. Gaby, era esto, ¿no? Que han actualizado la demo de sí, First sí. Hand. Sí, sí, porque es que justo la he probado esta tarde. Eh, la, la demo, la, la aplicación de First Hand que te enseña pues a, a manejarte con, con las manos y sin los, sin los mandos. Ahora tiene pues como un minijuego, que es ese que estáis eh, viendo, en el que te puedes teletransportar pues, haciendo distintos gestos y, y es realmente un, sí, un como, minijuego. Bueno, con, con, es pues, bueno, bastante, claro. bastante <risas> divertidos Y detrás de esto está Luca Mefisto, español de Granada, si no recuerdo mal, que es el que está colaborando bueno trabajando directamente para, para meta mejorando el, el tracking de, de manos ¿eh? genial de verdad Muy probar bien. si no habéis probado el, el hand el first hand este volverlo a probar con, con este minijuego nuevo pues, que está ahí como en un ambiente de ciencia ficción y tiene un bueno, pues, sencillos de apretar palancas y tal pero, joder, poderte mover por todo el escenario un poco como en el Silhouette, que también sí, con gestos... También de tiene, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el gesto del giro por grados que haces? Porque gira para la derecha, para la izquierda por grado, y también es otro gesto, ¿no? Que lo has metido aquí, que no, no Sí, se hay, un, hay, hay, un, hay, hay un nuevo gesto que es... Eh, no sé, aquí te lo dicen, el snap no, tar, ves, pero, Que no sé bien cómo... Lo he probado, lo he probado, justo, esta, lo he probado justo esta tarde, y me ha, este me ha costado pillarlo, pero bueno, hay que hay que cogerlo. Esto, la, la aplicación de fotogrametría que hicieron los españoles, ay no me acuerdo el nombre de la, la aplicación. También ellos, ¿te acuerdas? Que era con, con seguimiento de manos, también innovaban en este sentido de, del desplazamiento mm. y tal. Me acuerdo que... Pero ha mejorado, ha mejorado muchísimo el seguimiento de manos de QS, ¿eh? o sea, sí, sí, desde sí. que lo lanzaron la sí, primera sí. vez a, ahora. Si, si lo probasteis la primera vez y os pareció torpe y que no funciona muy bien, volverlo a probar porque ha mejorado un montón. Ha mejorado un montón. Sí, es, funciona genial, sí. Y además incluso puede, antes eh, cuando juntabas las manos, perdía mucho el tracking Ahora las puedes llegar a juntar también, y incluso en los propios juegos Pierde como algo de precisión, puedes pasar una mano por delante de la otra Y sigue sin irse el tracking de una mano Estima que la posición de forma mucho más correcta Eso. que antes Other side es, Other se llama la aplicación <risa> Gracias, yo... muy útil <risa> <risa> mm. Sí, sí, sí pues... De hecho, estamos el, el desarrollo, los desarrollos que estamos haciendo los estamos orientando todos a sin mandos porque es súper intuitivo eh, usar las manos para, para todo. Uh -huh. Pues vamos a pasar ya a juego y despido esta noticia con una frase de, de la propia meta que dice Le damos <coughs> las gracias a usted y a toda la comunidad de Quest 1 por ayudarnos a llegar gracias. a donde estamos hoy. Gracias. Sin vosotros no habría sido posible. Pero... <ríe> pero hasta nunca <ríe> Pero hasta nunca, exacto Si tienes alguna pregunta sobre Quest 1 Te animamos a que contactes con el soporte de meta De dudas, de estas, de que van a quitar tal, Pero que sepáis, como he dicho, que va a ser funcional, igual que Oculus Go lo sigue siendo a día de hoy Incluso Gear VR hmm. Creo, eh Yo verdad que no lo he usado, Gear VR hace de siglos ya Pero sí, ya no tengo el móvil Siquiera <ríe> Bueno, vamos a pasar a juegos Ya antes de meternos con el State of Play Que puede ser más, más largo Vamos a meternos con las otras noticias Vamos primero con la de una gran noticia para muchos, creo yo. Os pongo el tráiler y enseguida sabréis de qué estoy hablando. Bueno, aquí he puesto la foto. El tráiler es este. Ah. <ríe> Another Fisherman Tale. Tan, chan, chan. Con secuela de A Fisherman Tale, como estáis viendo. Disponible a principios de año. PlayStation VR 2, Quest 2, visores de PC. Este es multiplataforma, No hablan de pico de momento. Solo en estándar no hablan de Quest mecánicas básicas totalmente nuevas ahora tú eres el puzzle no solo el, los juegos que tenía otros de la perspectiva y es una aventura más ambiciosa porque hablamos de 5 o 6 horas comentan y el otro creo que era más corto no no, no sé lo que duraba pero creo que mucho menos sí, y te metes la de piel horas, de, sí. de Nina que es la, como, o sea, es la, ay, la joder <ríe> Ah, es su abuelo, que no me sale al revés. Mm. Con... La nieta. La nieta, coño. La nieta, sí. <ríe> pues eso. Mola. El abuelo es el pescador y vamos viendo vivencias del pescador porque tiene recuerdos, nos va contando historias. Y según comentan, las características básicas son desprende de extremidades y manos de tu cuerpo y controla físicamente a distancia porque vemos el trailer que cojo objetos a lo lejos. Me recuerda eso al retrópolis, ¿te acuerdas? Que podías agarrar sí. los objetos de lejos y tal. Sustituye cualquiera de tus extremidades por, por una variedad de objetos. Vemos que coge como la, una esta de, de, de un cangrejo, ¿no? Para como una pinza cosas así. Mm. La mano de gancho pirata te permite trepar por las paredes. La pinza de un cangrejo puede cortar una cuerda en, en un apuro y la cola de un pez mejorará tu habilidad para nadar. O sea, queremos haciendo distintas mm. cosas. Controla el entorno con tus manos de tirititero, recogiendo objetos. Esto es lo que hablábamos de cosas de lejos. En fin, tiene, tiene buena pinta como veis. Tiene pintaza sí Es mucho más ambicioso, va más allá. Y sigue la historia de Bob sí. el Pescador, que es el abuelo. Que es una relativa magia conmovedora. del sentido que le damos la vida, construyendo reconstruyendo. En fin. Oh, no, Rompecabezas. No. Eh... Es que bueno, están muy guays. Están sí, muy chulos. Sí, sí, ya sí. veis aquí el tema de Menos acabamos, el último, ¿también? el del faro en la cerilla. <ríe> que era un follón. <ríe> Bueno, es interesante eso que, que, que vayan más allá y que saquen esta secuela en todas las plataformas, que es lo guay, que las cosas lleguen a todos lados. Y, y bueno, este es el trailer del. del... Espérate, yo os he puesto el trailer del antiguo. Has, has puesto el trailer del primero, sí. Yo pensaba, de... Vale, ese sí, era el trailer del sí. antiguo. Y el trailer nuevo es este, perdona ah, la mano. Ahora sí, ahora sí. Que me he <ríe> Ahora vamos a ver lo que hablamos de las mecánicas, cómo se pone la, otro, lo, la mano esa. Luego puede cambiar por la pinza de cangrejo. Y visualmente el estilo que tiene, la verdad es que me gusta. Ahí ves que ha cortado. A mí... Qué Creo que este era el juego sorpresa que iban a anunciar en la Unreal VR Week, porque al final no han anunciado ningún otro. Pero como, no sé, un poco de descoordinación entre unos u otros, también lo anunciaron por otro lado, <risa> pues mm -hmm. al final no ha habido anuncio sorpresa en la en Unreal VR Week. Por lo menos que yo me haya enterado. <risa> es... Yo creo que sería este, Libertad. Digamos. Sí, es el único juego nuevo del que, del que han hablado en la, en la semana esta. Mm -hmm. Bueno, a mí el primero que... me gustó mucho y, y me parece de los mejores de VR con algún fallo que otro como por ejemplo ya os digo yo una, una, un pull de final de la cerilla y el faro que era un poco complicado por mal diseñado pero era un juego que aprovechaba muy bien la VR, la VR las escalas, la perspectiva sí, sí, sí, sí, sí así sí. que me encanta que haya una segunda parte genial genial pues seguimos adelante y ahora hablamos de de Resident Evil 4 remake, que en el State of Play salió el trailer nuevo, que ahora lo pondré, pero lo traigo aquí porque compartieron que el modo VR de Resident Evil 4 ha comenzado a desarrollarse. Pues el, la verdad es que en el, en el primer State of Play que sabí, que, su, que supimos el contenido ya decían contenido en desarrollo. No sé, puede ser que esté mal traducido y que ya lo estuvieran desarrollando, digo yo. No creo que hayan empezado este día. Yo, yo japonés yo, no lo no, no eh yo tampoco, esto Google el que nos está diciendo, traducido el japonés al Google <ríe> por ahí <en> la imagen <ríe> y lo otro que nos dice es esto de que el modo VR en el 4R remake se distribuirá como DLC gratuito para Playstation 5, Playstation VR 2 entonces si os fijáis dicen el modo VR y no es cosa de Google que se lo está inventando porque si nos vamos a otro tuit eh, de la cuenta americana vemos que dice vr mode que os lo, he, os lo he señalado hablan de Resident Evil Village vr mode y luego debajo Resident Evil 4 vr mode yo creo que esto ya es la confirmación sí. aunque no lo dicen tal cual literalmente pero yo creo que esto nos sirve de confirmación oficial de que Resident Evil 4 remake va a ser jugable la campaña totalmente igual que Resident Evil Village como estáis viendo no, en la nada. De, Teniendo en cuenta que el juego, el juego sale en marzo, que digan que comienzan ahora con el mod VR, pues es como que van a hacer algo, pues eso, gordo, ¿no? O sea, todo el juego. No... Claro, claro. Y aquí veis que también le llaman VR mode en, la, en, la, en las promociones, es. en el marketing, en, en, en las cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que está claro, no, no va a sacar el modo mercenario solo. Sería, sería muy chungo. Pero sí, sí, o sea, yo creo que esto lo confirma y aquí está el tercer trailer del juego de la versión plana de momento, que es en tercera persona y aquí lo veis, como el juego original en tercera persona que ni, que ni lo reconozco, después de haber jugado al Resident Evil 4 de, de Quest, que es era pues, al clásico <risas> y hay aquí los personajes actúan diferente, hay escenas diferentes hay... esto está muy cambiado esto está muy cambiado, Pero no hombre, lo digo para mal aparte el, el ascensor tiene muy buena pinta ah, no, no, no, no era eso que tiene muy Sí, está que muy cambiado su... no, no, Me cuesta reconocerlo así eh, Esto de es Castillo bueno. sí que recuerdo mm. hay, hay, hay. Morir es vivir Morir, morir, morir, morir es vivir. Exacto, Habrán el doblaje. Tengo hallaban, mucha eh? curiosidad por cómo habrán solucionado el doblaje Esta vez Yo creo que si lo arreglaran Empeoraría, empeoraría el juego Porque es como vale. tan carismático Detrás de ti, ¿no? o sea <ríe> <ríe> es muy bueno, <risa> morir es vivir es ¿eh? <risa> que crack y el imbécil, imbécil imbécil bueno claro. y a la pregunta llegué, que llegue doblado, doblado, me da igual que sea con acento latino de no se sé sabe qué país de ninguno o castellano de Palencia me da igual, van a creo sacar una castellano. demo pero yo imagino que será en plano, sí. no creo que sea VR porque están diciendo que están desarrollando el modo VR, no creo que tengamos demo antes de que salga el juego eh, demo de VR, ¿no? Entonces bueno, van a sacar una demo de, de la versión plana, que es lo que anunciaron también con este tráiler. Y, y entonces pues yo me preguntaba, porque esto, esto, esto es para PlayStation VR2. Ya sabéis que Casco, de momento, con, en el background, en, o sea, en el histórico, jamás han llevado lo que han hecho en Play a PC. La gente está preguntando en el, la gente está preguntando en el chat, pero ¿va a llegar a PC VR? Eh, no no tenemos información, pero no llegó el 7, no ha llegado el 8 oficialmente pues, no creo que no llegue y ojalá no equivoquemos y al final acabe llegando, pero eso no hmm. vamos, que oficialmente de momento es Playstation VR 2 y, y una alegría que llegue a un sitio, joder que, o sea, el importante es que llegue a una plataforma que mejor que no llega a ninguna, que claro y aquí veis, el 24 de marzo sale el juego y ahora dicen que habrá una demo especial coming soon entonces, pues tenía curiosidad y, y digo, oye, bueno, yo todavía no tengo Playstation 5, pero sí que tengo PC, PC VR, y digo, oye, ¿qué, qué nos dirá a 2 al respecto? Entonces me metí en el Discord oficial de flash del canal de Resident Evil, y el 23 de febrero le preguntaban a Play 2 ¿crees que podrías intentar añadir soporte VR en Resident Evil 4 Remake cuando se lance, o para la demo cuando salga pronto? Y entonces Pray2 dijo, voy a actualizar Resident Evil Framework, que es el mod, ya sabéis, se llama así, el Evil Framework con al menos soporte básico VR y pone entre paréntesis, tercera persona dice, si literalmente usa la base de R2, R3, será un simple port de VR bueno, pues esto es lo que ha dicho Braidos, que por lo menos va a hacer algo, o sea que eso para mí es gran noticia <ríe> e igualmente es gran noticia que el juego llegue a PlayStation VR 2, igualmente si me compro PlayStation VR 2, jugaré la versión de PlayStation VR 2 porque será mejor, lógicamente pues eso ya sabéis que Braidor va a trabajar también vale bueno, pues vamos a que Play, eh? si, si os parece venga vamos allá porque el of Play nos dejó pues chorro ciento, bueno seis juegos en concreto ¿no? fueron seis al final sí mm. anunciaban bueno, cinco sí. juegos para Playstation Uber 2 y al final eran seis voy a poner los primeros los que ya conocíamos para verlos más rápido que es Before Your Eyes que llega el 10 de marzo Nos lo vuelven a recordar ya lo sabíamos ya lo habíamos visto pero nos ponen el tráiler de lanzamiento ya sabéis que es un juego que solo necesita el seguimiento ocular, aquí puedes poner los mandos a cargar de mientras <risa> Joder, aprovechen en ahí plano, todas las, ya las, con, ya las mecánicas este, este dicen que puedes llorar, ¿eh? con este juego uh, uh. o sea, por la historia me refiero si se muere el gatito, la gatita sí <risa> A ver, es un juego que va de usar los ojos pues, a lo mejor llorar es una mecánica más Ay, <risa> ah, yo tengo curiosidad bueno, bueno, No es un juego muy largo sí, sí, según es, comentan, no, pero... Solo recuerdos. Es un juego que está para móviles también, eh. o sea, no es que sea revolucionario no, Digo revolucionario en el sentido de que vaya a descubrir en VR nada no, pero, pero, no, Porque no puedes pestañear dice. <risa> La de premios que recibió juego emotivo pues eso como os decía, este es el primero que va a llegar de los que enseñaron, luego también nos enseñaron que sigue vivo más este muerto está muy vivo, ¿no? humanity, ya hay una demo y no va, solo va demo, a llegar pero, a Play... ¿no? bueno, ahora nos cuentan, no solo va a llegar a PlayStation VR 2 y 1 sino también a PC, PC VR está la demo en Steam, con VR en teoría también, pero la versión de Steam también va a tener VR, que, que sepáis y cuéntanos, Gaby, porque es un poco rayada viéndolo así. Pues es una especie de lemmings que tienes ahí una multitud de personas que como no las guíes hacia el punto exacto pues se caen por el barranco y es una fumada de... muy grande. Tú eres el perro y con los ladridos tienes que ir guiándoles y... en fin, o sea, y es una especie de lemmings. Y una cosa... Está Está chulo. Está ah, chulo, ¿Eh? está muy guay y técnicamente son partículas. <risa> el sistema para renderizar todos estos humanos y tal eh, lo, lo hace con, con el sistema de partículas, seguro y me parece técnicamente brillante. ¿Te espada el <risa> láser o qué? Sí, sí. sí. A ver, el, el ADEMO no, el ADEMO yo estaba en la demo, no, en la demo que probé un poquito y es nada. Pero tiene Mira qué de que ser una pasada. O sea, en fin. Este es uno de esos juegos híbridos, porque también es plano. Y lo puedes jugar luego en VR también. La VR es opcional, como dicen ellos. Aunque para muchos es obligatoria. <risa> y Bastante este llevaba final. en desarrollo, pues no sé. Llevaba anunciado que iba a ser en 2020, en el 21, en el 22. Y esta vez sí, en el 23. Y, si no recuerdo mal, este mes de mayo. Sí, sí, mayo. en mayo. De momento mayo, no ponen día. Pero oye, ya tiene una demo que la puedes jugar. De Tiene pinta es ser variado, ¿no? Tiene un montón de situaciones Y un montón de cosas que se han visto ahí Yo la demo me la he descargado Lo podíamos haber probado esta tarde Pero no es que no nos daba la vida Tantas <ríe> cosas había ahí sí, sí. Eh, Se juega con, pero, mando. ¿Ah? Se juega con... No, se juega con... se juega con los SENS Con los mandos de, de Prestigeon VR 2 Juega con los mandos, ¿no? O sea, que puede jugar O sea, con los controladores ¿Sí? Sí. Con oh, los ahí. controladores de... ¿Cómo? Y aquí ves que y es, es enviar uno y dos y también PC aunque no lo pongo aquí porque es de Sony y no van a hacerle promoción <ríe> eh, vale sigo, sigo, ¿no? con lo que queda venga, tenemos uno aquí que yo creo que es el que más creo yo que es el que más llamó la atención a ver si sabéis cuál es pues yo creo no, ya, que ya vas a onda. poner eh, Fundación de Isaac Asimov, que a mí fue el que menos me llamó la atención, oh, vaya, y eso que ya. soy un fan de, de, de Asimov. Y hasta puedo decir que me gusta la serie de Apple TV, pero para ser mm. un juego basado en, la, en Fundación de, de Asimov y gustarme los juegos que ha hecho eh, este estudio, vi demasiados disparos para un mm. juego basado en, <ríe> en la saga Fundación de Asimov. Mm. Nada, digo un poco va. Digo un poco por más, una noticia fantástica que vaya a haber un juego VR basado en, en, en la saga de, de Fundación de Asimov, que encima está pues, de actualidad porque están porque este año se estrenará la segunda temporada en Apple TV. Que tiene poco que ver con el, la, novela, la, la novela, pero bueno. Como el, como. El juego, como eh, este menos como todavía, imagino. ¿no? Pero bueno, la ambientación es esa, ¿no? También y todo, eso está muy bien. ¿eh? Sí, sí, Todo eso que se ha visto, no sé qué tiene que ver con la fundación. Pero venga, fundación. Lo compramos. Pues Yo este, lo compro. Este lo, la única esa que. Bueno, otoño de 2023, como estáis viendo. Archiat, que son los creadores de, de, de la adaptación VR oficial de, de Doom. De Doom 3. ¿De Doom? Que llegó a PlayStation VR 1. Tal, el de Submarinismo. Y, es el tritón. Y, y como habéis visto aquí. O ha sido antes. No. Ah. ¿Era aquí o antes? ¿Cuándo no ha sido? Que aparte de, play, que aparte <risa> de PlayStation salen. En, en Quest y en Pico. No pone que se haga en PC. Mm -hmm. Bueno, la cuestión es que según comentan ellos, a ver, ¿qué tengo por aquí? Las características de, de, de Journey to Foundation, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas destacan ellos? Hablan de, de experimentar la fundación, o sea, explora la epopeya de ciencia ficción de, de Asimov en un nuevo juego de virtual interactivo y envolvente. Tus decisiones importan. En esta aventura de rol, cada elección tiene una consecuencia y afecta a tu historia. O sea, que parece que las decisiones, no sé hasta qué nivel, pero bueno, hay decisiones. Mentalismo. Utiliza la ciencia mental para descubrir las emociones de los demás e influir en ellas. es una especie de Jedi, parece. Conversaciones dinámicas, interactúa y conecta con los personajes a un nivel completamente nuevo gracias a un, a un innovador sistema de conversación. Amplia jugabilidad, disfrazas oh, bueno. de piratea y ábrete camino por la galaxia. Tú decides cómo abordar cada situación con herramientas a tu disposición para forjar tu propio camino. Y nos comentan esto, que Journey to Foundation, es un hito importante para ello, la culminación de toda nuestra experiencia, porque este estudio archa tiene tiempo, es veterano y eso dicen, es un equipo veterano inspirado en una IP icónica y nos, los jugadores nos embarcamos en una misión clandestina como el agente War, un espía enviado a los confines del imperio galáctico para infiltrarse en un grupo de sectores solo para descubrir una terrible verdad que podría cambiar el curso de la historia y bueno, lucharás por el imperio que ha predicho que en 30.000 años la anarquía esto se irá al carajo o desertarás a la fundación y les ayudarás a construir una nueva cuna para la humanidad bueno, el juego tiene mm. buena pinta. Yo. Es cierto que se ve un poco raro las mecánicas de, de disparo. Aquí cuando. cuando. cuando sale aquí. No sé. O el arma está dispara algo raro, no sé. Tenía un efecto raro. Gráficamente no se ve tampoco top top. No, o sea, esto no es Horizon, está claro. Pero se ve bastante no que... Star Wars. Eh... Sí, Tales sí, the que... Galaxy Border. Ves que visualmente mecánica, ¿eh? incluso de, de mecánicas jugables mm -hmm. sí un poco así se sentía uh... por mí bien bueno sí. a ver cómo, cómo está la porque aquí la narrativa tiene que ser muy importante y ya que se basa en la, en sí, la tal, si es que se basa. las decisiones lo de las conversaciones que han dicho yo creo que eso tiene, tiene pinta, buena pinta de... sí. sí como dicen recuerda sí. From Other Sands, es verdad ¿También? Un poco, es verdad uh -huh. sí. Venga, o sea, compramos es, un... este, este se ve mejor en verdad <risa> que, bueno, bueno y eso, y todo lo que han anunciado en este 62 Play es un poco como los metacuecas okay, Que son cosas que van a llegar En un año vista, o sea, este año Bueno, en este bueno. caso en un año Todos están previstos para este año Vale, y el siguiente que os traigo Ahora, a ver, ¿cuánto casi? Ahora creo que es el que habéis dicho antes por el chat Que os pensáis que iba a salir, pues efectivamente otro estudio veterano como es Endrins. Este de momento es exclusivo uh -huh. para PlayStation VR2. Sin ASE, combina potencia de fuego brutal, pudiendo llevar armas a dos manos. O la telequinesis, también aquí tenemos telekinesis, con una mano y la pistola uh -huh. en la otra. Las características, como dicen, telekinesis, controlada por un movimiento con puntería mejorada, mediante seguimiento ocular, que dota a los jugadores del poder de lanzar, levitar y aplastar enemigos a través de entornos destructibles. No sé que en el trailer se vea... Que el entorno va a destruir. O oh, estos han venido arriba. Ya han escrito aquí... <ríe> tiroteo adrenalínico diseñado para los mandos Sen, Ya sabéis, retroalimentación. Que le van a sacar el máximo partido a todas las funciones. De vibración. De, eh, del HDR también lo mencionan. Máximo partido a... A, a Pris en VR enviar 2 en 4K HDR. Bueno, esto... ¿Sí? Como es así oscuro, la, la iluminación puede ser interesante. Y según dicen ¿Sí? Dreams es la, la culminación de una década de desarrollo. Todo lo que han aprendido, y de hecho evoluciona a fracket, las mecánicas de que tenía de, de disparos, tiene ¿Sí? Pues si sí. sí es como el fracket, pero mejor y más largo sobre todo, a mí esa estética, y que sea de Andrins, me, este sí que me lo vende. Sí, sí. A mí igual. Me ha llamado mucho la atención la estética y las mecánicas que se ven tiene pinta de ser bastante oh, dinámico y jugable que dure que, que dure algo más de dos horas y media porque que sí. te, te lo ventilabas en media mañana hmm. muy divertido pero pero de momento la, la verdad contigo. es que no, no, no nos hablan mucho de qué está pasando aquí, sí, que, si hay historia, qué que, que está pasando, ¿no? Como diría Oscar, ¿cuál es la, la narrativa, no? <ríe> Dice que nos sitúa sí. en un mundo abstracto, con combates con armas, que evoluciona el aclamado modo de juego de, de fracas, que tienes telekinesis, combinaciones letales de armas, abres de paso en un paisaje mental hostil, bueno. Pues eso, acción. Paisaje Men, mental, mental, hostil, pues mira, está bien ahí. Sí, sí, como tienes telequinesis, pues, pues eso. Surrealista. Bueno, y el otro el que. Surrealista, ¿no? <ríe> y el otro que tenemos, que ya no es un estudio veterano, porque es, bueno, veterano, es porque lleva muchos años haciendo el juego. De hecho, hablan que la idea llegó en 2015 cuando estaban en la universidad, con un proyecto de la universidad, algo así, y luego el equipo fue haciendo como trabajo de tercero y luego han podido centrarse en el juego ya por fin, años después, para sacarlo ahora, en 2023. Y es The Foglands, Increíble. que este sí que es tipo roguelike, como, como esto, ya sabéis. De la típica, si te matan, vuelves a empezar. Algo así. Dicen que hmm. cuenta con elementos basados en los shooters y roguelikes de acción, aunque es tipo del oeste, algo así. El jugador tendrá que explorar, que se esconde tras la peligrosa niebla, por eso lo de Foglands, para resolver un conflicto que amenaza a su hogar. En cada partida tendremos que enfrentarnos a enemigos y jefes con puñetazos, lanzamientos, disparos, para avanzar por los pisos y llegar al final. Bueno, esto me recuerda al típico de, de llegar al final y matar al jefe, ¿no? Un mundo sumergido mm. en una niebla tóxica. Formamos parte de la comunidad de Hall, que nos obliga a vivir en un refugio subterráneo, y los que salen fuera son los runners, que esto os sonará de películas, de juegos... ¿no? los que salen fuera a correr, los corredores y, y entonces nosotros somos un runner de esto que sale fuera somos valientes y nos adentramos en la niebla y eso, el juego comienza así, que con una misión, que bueno habrá luego un personaje que nos irá explicando la historia y tendremos que descubrir qué se oculta aquí, qué está pasando con sus giros de guión como adelantan, y que ya compartirán más detalles de este, de este juego que está anunciado para Prison VR 2 y también para PC. Pues también tiene buena pinta. Oh, mola que salga para PC. Que viva, por fin. Sí, de momento, o sea, el, el que os he dicho antes, Unity Foundation, es que standalone y, y Prison VR 2. Y es este sin hacer exclusivo de Prison VR 2, que si es como Flacker, es posible que luego ocurra Seguirá que, que llegue más tarde a PC, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Y el, el, ¿cuál es? O sea, sí, y el Falklands es eso es. También pone metas o sea, también es quest. Falklands es, es o sea, Falklands no, es todas las plataformas, me también me es quest. Vez. Sí, sí, sí, lo, okay. en su blog, o sea, Opus sí. también lo, creo recordar que lo comentaron. Y en su web lo tienen puesto. Wow. Vale, y de los que nos quedan, que bueno, lo tenía puesto antes, era este, el Green Hell. Que Green Hell, ya sabíamos que llegaba a Presión VR 2, pues nos ponen un trailer nuevo. Creo que es nuevo el trailer, no me acuerdo. Bueno. ¿No? Pues no, o sea, Gringel ya le he dado tantas vueltas porque lo he probado en Query, lo he probado, en, lo he jugado entero en PC. Entonces ya no sé si es nuevo, a mí me suena, to a mí me suena todo. Claro. Pero bueno, buena noticia que llegué a, a Precision Uber 2, aunque no fuese bueno, pues una, una noticia no, novedosa. O sea, ¿cuál es? Era, de los, era de los que estaban en las listas. Por resumir, sí. ha sido Gringel, Before Your Eyes, Humanity. Oaklands, Synapse y Journey to Foundation ¿Creéis que ha sido un buen Stage of Play para hacerlo un día después de lanzar PlayStation VR 2 y compartir estos seis juegos que llegan? ¿Cómo lo veis? Yo Uy, diría se que se siempre, siempre es escaso tiene, <risas> tiene que ser más Siempre, siempre tiene que ser más Pero bueno, lo cierto es que, que han anunciado juegos bastante interesantes Así que yo me quedé más o menos contento con esto pero bueno, siempre se puede más. A mí los a mí la mayor sorpresa fue el Humanity, que yo lo llevaba siguiendo desde hace años, porque iba a salir, iba a salir y nunca salía. Y a mí ese tipo de juegos rarillos me, me terminan gustando. El resto de lo que he visto también me, también me convence. Lo que no me convence es que hagan un State of Play eh, mezclando juegos solo para PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Porque al final queda un poco ahí... y. Mezclado. Yo hubiera preferido solo un, un, un evento para juegos de PlayStation VR 2 y otro pues para, para el resto. Claro. Y Ay, no son ninguno AAA y, y todo lo que queráis, pero como juegos VR... como. Pues, pero están detrás de estudios pues, veteranos que creo que saben lo que hacen de sobra. ¿no? Pues sí, pues eso, en, en Dreams, Arquead, por eso yo, en ese sentido, de ahí yo confío en que estos seis juegos vayan a ser buenos los seis, buenos o no divertidos. Bueno, que, los que, ya que, los hayan mezclado, que hayan no, mezclado no, juegos de ya. VR con, con juegos de pantalla, a mí me parece bien, porque es cierto que hay como muchos usuarios que ahora la VR, todo, todo lo que huele a VR tal, como que lo rechazan bueno, un poco, no. pero no sé si y, y, y si bien, hubiesen este hecho uno de lo... solo para VR y anunciado como tal, lo mismo se lo habrían perdido porque no habría, no les habría interesado, pero aquí como han ido como combinando sí. un poco, pues hmm. Sí, pero se, la se ve los que la gente siempre, de calidad, siempre y... está lleno de, wow. de haters. Ya sabes tú que yeah. comentarios de estos de VR o ZZ y mierda de estas. <risa> pero <risa> bueno, fin. aquí yo creo que se, se queda evidente que se están moviendo los juegos de VR, que tienen buena pinta, que hay estudios buenos detrás, no sé. Mm -hmm. Y que me parece me ha parecido guay que lo hayan mezclado. Sí, bueno. ah, yo coincido un poco con lo que dice Daniel, de que podría haber habido por lo menos una IP conocida para llamar la atención ahí en plan mira lo que viene aunque bueno para eso está también Resident mm. Evil 4 Remake que también salió y está también mira lo que viene que, se, que vas a poder jugar la campaña completa aunque no pero lo podían pe, pero teniendo en teniendo en cuenta que Capcom que Capcom Japón ya había dicho que el Motu VR desarrollo y, lo podían haber dicho por ejemplo totalmente sí, es verdad a veces a veces tienen mm. ciertas descoordinaciones las compañías que son un poco extrañas sí, sí, sí, sí. sí. ahí también coincido Sí, bueno, y Green Hell, claro, que bueno, es una IP conocida también en plano, aunque, bueno, es que sea, no lo mismo que hablar de vale. God of War o cosas de estas, ¿no? Mm. <risa> o Assassin's Creed y todo eso, ¿no? Pero sí. Bueno, pues, yo como decís, como es verdad que en MetaQuest Gaming of Case hay uno al año, de momento lo que nada demuestra Meta, pues claro, si, eso, si, si es Meta cuando se anuncia eso, pues dices, pues, pues si es que no sabemos más tal, tal. Pero esto es verdad que, como decía por aquí Rogi, Sony sí que hace varios de estos al año, o sea que, bueno, este ha sido el primero espero que, que todos de ellos tengan juegos de Playstation VR 2 y no se olviden de, de ellos y sigan a tope que vamos ya acordaros que en el FAQ este que publicaron de preguntas frecuentes hablaban de 100 juegos en desarrollo ¿no? a ver, todo esto yo, te, yo tengo, por, tengo por ahí la lista eh a mí, me, a mí me salían ciento y pico juegos de confirmados o... Rumores y que, se y han que también allá de, de, de, de los first party estos de Sony ¿no? Que no solo se quede en Horizon, De, esos no se, la se cosa, cosa, de ¿no? esos no se sabe Nada, es curiosísimo Están Algún estudio de Sony, digo yo Que estará trabajando en juegos para Playstation VR 2 Un visor de Sony Pero tantos calladitos Sí, calladitos. sí, Hemos de... sí. Mm. Curioso. Bueno pues, mm. bien, Yo creo que nos podemos ir a la comunidad Si os parece Pues venga Vale a ver, vámonos a la uh -huh. comunidad donde lo más leído ha sido el último espectacular tráiler de lanzamiento de Horizon Call of the Mountain, que Unreal iba a anunciar un juego VR desconocido esta semana, que creemos que ha sido al final el Another Fisherman Tales, y que en Resident Evil 4 Remake será un modo VR gratuito. Esto es lo que más habéis leído. Exacto, y luego el sí. comentario Y el comentario de héroe de leyenda el juego de Unreal que él esperaba era Metal Gear Solid que se lo ha dicho la bola de hype que se compró en AliExpress Es el que me hubiera gustado ver en el Street of Play Uf, por, por Pero no, ya llegará Ya llegará algún sí. día Pues sí, debería llegar aunque bueno, Kojima pues... está un poco entretenido con otras cosas <risa> Bueno, que es un remake No tiene por qué hacer nada ahí Kojima, ya está hecho Dar su bendición Pues nada, pues nos vamos a colocar aquí Y nos vamos a ir ya despidiendo Porque llevamos hora 45 Al final, con la parte de prisión guía, Nos hemos liado y no está Oscar y da igual esto dura 100 horas también con Oscar habría durado dos horas y media a lo mejor totalmente Joder. a ver, voy a buscar la un largometraje sí sí sí pues eso que... venga que aún da tiempo a echarse una partida más de Prestige 2 VR 2 yo sé que Julio va partido. Julio va a engancharse bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy si tenéis alguna pregunta o lo que sea pues pues nos podéis dejar comentarios que siempre se agradece y el, el martes el martes volveremos con directo ya no sé si estará Oscar, si seguiremos siendo Gaby y yo de momento pero lo que es seguro que el domingo que viene estará Oscar de vuelta y nada, muchas gracias Gaby venga, hasta el martes o jueves Muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a vosotros. Nos vemos, como he dicho, el martes. Hasta luego. Venga, vamos a encender la <risa> <risa> Hasta luego.